Espero que os haya gustado eh, Una parte de por qué me dediqué a ser… O sea, por qué me dediqué ¿no? a recorrer este camino de, de streamer Es por juegos como Dark Souls Así que yo le doy las gracias a From Software Literalmente por haber hecho un juego de tan alta calidad, ¿no? En cuanto a contenido eh, Mis 10, o sea, las físicas en las peleas van muy fluidas eh, La dificultad del juego en base me parece guay O sea, en sí, conforme nos vayamos haciendo el juego más veces Más fácil nos no parecerá, es más que obvio Pero al mismo tiempo de decir que está muy guay eh, aparentemente el juego está muy cuidado no, eh, no he jugado tanto Como para llegar a tener una idea súper, súper, súper previa eh, previa y concisa Obviamente de lo que es el juego en general Pero para ser el primer día del del ring Me ha encantado, sinceramente me ha encantado Así que espero que también a vosotros os haya gustado Chavales y chavalas Por fin el del ring, gente Por fin, tío, el del ring En nuestras vidas El del ring Wow, amazing La city really nice, eh ¡Wow! ¡Qué contraste, tío! Le metemos por aquí eh, y, por supuesto, ¡Nice! Dios mío. Increíble. Increíble, tío. Eh, actualizaciones, sí. Eh, todo, yes, eh, todo, eh, yes, sir. Eh, estamos ready para jugar al del, del ring, ¿no? Hemos empezado incluso un poquito antes, gente. Eh, si os podéis dar cuenta, es un poquitín antes, pero eh, merece la pena. Obviamente. Eh, porque ahora me pone que está en inglés, tío. O sea, hola. Partida nueva, sistema. Vamos a ver primero esto. O sea, del tirón, Ya. Pero el tirón. Vale, jugar con o sí. Eh, autopuntado Vale. Ok. Increíble. Nuevo pantalla completa. Alta. Eh, media máxima. ¿Verdad? lo voy a jugar en alta, ¿vale? Voy a jugar en alta, prefiero. Partida nueva, gente. Ya sabéis que siempre me gusta mucho jugar a la saga eh, Front Software con bastante brillo. La verdad, con bastante, bastante brillo. Empezamos. ¡Wow! Increíble. ¿Cuánto tiempo, tío? O sea, sé que no es un juego, tía. Sé que no, ¿sabes? Es tía para, para mí, ¿no? Para, para, para ahora, para el mundo también, obviamente, ¿no? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Entré, cómo estamos, campeón, lobo ¿Cómo, ¿Cómo fue el viernesito por la mañana? Por fin estamos en el ring. Media hora antes, media hora antes. Ese, Juanma, ¿qué pasó, mi hermano? Me cago en la leche. ¡Diablo, qué gana! Es que me gasté 45 pavos en el juego y la verdad es que pienso que lo necesitaba tener. Os lo prometo. Esto no me lo esperaba, pero eh, estoy aquí igual. Qué grande es el hilo. ¿Cómo fue, mi hermano? ¿Y cómo te encuentras, mi hermano? Juanma también me caba la leche. Los per del nuevo, el del ring. Sería. Eh, bueno, sería, ¿no? Eh, yo creo que voy a, voy a hacer esto, ¿vale? De, denme un nanosegundo, gente. Denme un nanosegundo. Vamos para acá. Le metemos aquí y aquí sí que eh, sí va a ser más pleasure, ¿no? O sea, pienso que así sí va a ir mejor. plan con la cámara eh, a la Dico. A la a la derechita, le metemos. Sí que es un juego tier, eh, tier base ahora mismo en Twitch. Es Más que obvio, espero y deseo que sea eh, fruto también, por supuesto, de vuestro entretenimiento y que pueda llegar a hacerse un hueco, ¿no? En los grandes juegos que obviamente ya son como muy símbolos, ¿no? En el canal, es más que obvio. Os presento las razas, bueno, las razas, las categorías en este caso, sería vagante, que puede llegar a ser lo más similar a un caballero, el guerrero, ¿no? Básicamente eh, sería igual pantazos, pero sin escudo, es más que obvio tenemos al héroe, que el héroe son como bárbaros está bastante guapo, el tief el típico tief de todos los de Dark Souls, es más que obvio los astrólogos, súper extraños, creo que son como magos y tal, eh, mostrar estado, o sea, partiendo de la base de las estadísticas del bicho, os puedo hablar bastante de ellos mente, supongo que mente habrá que, no quiero eso Ajá, cómo cojones me gustaría saber, tío. Eh, o sea, ¿a qué, ¿a qué se refiere con mente? Eso es nuevo en el ring. Sé que este juego eh, es tu favorito ahora mismo, así que eh, lo mínimo que puedo hacer es estar aquí grande y salir campeón. La verdad es que eh, estoy bastante entusiasmado, es más que obvio, porque llevo esperando 6 años por este juego, eh, literal, y para mí es muy importante, ¿no? O sea, no es un juego casual, eh, no es un juego de competitivo, la verdad, ¿sabes? Es la caña, tío. O sea, la magia Me pillaré un prisionero un prisionero eh, La verdad porque creo que es uno de los perros más equilibrados Que está en el juego para mi gusto Y creo que la primera sensación de él del ring Prefiero jugarla con el maldito prisionero eh, empieza con nivel 9, como todos, es más que obvio, pero miran cómo está bastante equilibrado: 11, 12, 11, 11, 14, 14, 6, 9. O sea, realmente, este personaje en sí, supongo que llevará eh, con él, ¿no? Eh, como ya sabéis, ¿no? Eh, básicamente un, una varita, ¿no? Tipo que supongo que será la palla, ¿no? Eh, supongo. Así que pillémonos a la palla, gente. ¿Eh, ¿No es una palla o si sí es una palla? Si ¿Sí es una palla porque tiene tetas, sí, sí lo es, gente, sí lo es. Eh, se va a llamar, ¿no? Eh, madre mía, eh, se va a llamar, eh, se, se va a llamar, eh, no sé, tío. Eh, eh, neko, eh, ne Neko, Neko, Neko, pero Easy, Neko, Easy G2 Martita, no hombre, G2 Martita se puede ir, ya vea, a su puta tumba A su puta tumba, madre mía Que le follen, eh, obviamente, eh, el ring representa, G2 Martita es una perra, ¿no? Sin, sin más, me cago en la leche Vale, los ítems principales, básicamente, ¿no? La ceniza del diablo eh, colmilludo, ¿no? Vale, no sé cuál pillo el Chuzo Montero, obviamente, pero supongo que lo más obvio sería la, la runa de las tierras interme eh, intermedias, creo O sea, está bastante guapo, eh, te dice La luz dorada de la granja, eh, de, de la gracia, toma ya, eh, refleja en eh, los ojos de los habitantes de las tierras intermedias eh, Se utiliza para obtener muchas runas No sé si eso será bueno al principio o no, un medallón incrustado con ámbar cambio sí, que básicamente aumenta el ps más O sea Está bien eso. El medallón eh, de ambas rojo puede ser eh, lo que pille para, la primera, para el primer try, ¿no? Me cago en la leche. Muchas gracias, campeón. Me cago en la puta y luego por eso pitardo. La leche. Cenizas de diablo, tío. Tarro agrietado. Es si es mujer, sí. porque tiene boobies. Ah, claro, es mujer, eh. Mientras, Hombre, y a, caído. A, ahí, ahí básicamente, ¿no? Ahí básicamente hay que mirarlo. Si no, o sea, ¿dónde estamos, ¿eh? <risa> Dos llaves de piedra con forma de espada, aunque eh, capaces de romper los sellos de una estatua de diablillo. No aguantará más de un uso. O sea, no sé si eso vendría bien, en cierto modo vendría worth it, supongo. Pero eh, solo tiene una utilidad: eh, cinco unidades de ga en gambón eh, cocido aumenta la negación de daño físico. Bye. Eh, la figura enloquecida de un noble eh, cuyos ojos fueron arrancados atrae los ataques enemigos. lo increíble. Vale, me voy a pillar el DPS mágico, o sea, el DPS máximo, ¿no? Supongo que solo eh, estaré yo eh, hasta las 4. ¿Y eso, campeón? Oye, hostia, va, eh, tienes que ir a algún lado o algo. Eh, vale, seleccionar plantilla, ¿no? O sea, me gustaría, aspectos detallados, eh, yo pillar, o sea. Vaya caretazo que me trae la, la man, eh O sea, bueno, la girl la... Dios, Dios, Dios, espérate ¿cómo, ¿Cómo cojones le puedo hacer zoom en la puta cara? ¿Sabes? Literal ¿Hay algún modo? Cambiar cara aquí, ¿no? Así es eh, más chile, Intentaré, ¿no? Eh... No hacer muchos comments eh, para que disfrutes. Ni te preocupes, leña, me jodería campeón y luego No me refiero a que estaré solo eh, yo hasta las 4, porque a las 4 empieza, eh, empezarán a venir gente. Eso sí, también es normal, campeón. Después de que siempre, sabe empiezo siempre a la misma, a, al mismo tiempo. Pero no te preocupes por hablar ni mucho menos. O sea, ya sabéis que para mí lo más importante siempre soy vosotros. Y hostia, yo voy viendo el juego de poco en poco, ¿no? O sea, literalmente. Es más, o sea, me parece increíble el nivel de edición que tiene el maldito juego. Aquí es donde me voy a pegar un buen tiempo. Hombre, una pava calva, yo creo que no sería atractivo, gente. Pero bueno, finalmente, un pelo loco, o pelo loca, madre mía, no habrá algún tipo de pelo anime, tío, sin estándar, pre-base, pre, -base, pre y tal. O sea, tiene, tiene la cara un poco, ¿sabéis, no? Ya, ya sabéis a lo que me refiero. O sea, creo que no tiene nariz o algo así, ¿no? Como que está, tiene el está tabique roto. En verdad, este sería bastante facherito, ¿eh? O sea, literal, pero no habrá. Buah, este va a caer, ¿eh? Literal, el 13, el 13 va a caer, gente. O sea, Dios, es raízima la cara de la tía, ¿eh? O sea, y literal, menos mal que ahora lo vamos a esculpir un poco Porque si no, estaremos jodidos, ¿sabes? Anyway, yo no sé si es... O sea, este pelo puede ser, ¿no? Pero, eh, yo qué sé eh, Tienes eh, muchas ganas de jugarla Así que eh, lo principal es que disfrutes Y, y lo demás eh, para otro momento No, hombre, pero, hostia, eh, en sí el show eh, Debe de continuar, obviamente Yo no lo he jugado campeón ni luego para que tú veas En este tiempo, ¿sabes? O sea, desde que ayer ya me mandó el... Estaba durmiendo ya, ¿sabes? Literal, para que se pasara el día eh, literalmente <risa> Vale, voy a pillar el pelo base, tío Porque madre mía Azul, tío Azul Neko Azul neco Azul neco Y... y where, where is The, the fucking color eh, Where is the, the, the fucking color, bro Guys ah uh, What? O sea Aquí tiene que haber una gama de, de azul, ¿no? O sea No estamos tontos Espérate Ajustar color Ah, vale Pero espérate, espérate, espérate Aquí abajito ¿Sabes dónde está el maldito fucking azul? Aquí, ¿no? Supongo que Sería... Algo parecido a eso, increíble Submuela, eh, ¿puedo? Qué puto difícil, ¿sabes? Eh, eh. La madre que me parió Vale, eh A ver, sí, si con... o sea, quiero el color Ese azul, tío, o sea, literalmente Quiero ese color azul así, así que lo voy a Lo voy a conseguir sí o sí, o sea, no hay otra No hay fucking otra, gente Ey, ya estaría eh. O sea, ya estaría No, no, no, no hija de perra Ah, vale. De una, de unísima. El brillo, eh. El brillo se lo voy a dejar un poco más para pa abajo, ¿no? O sea, de una. Oscuridad de raíces, tío. O sea, de verdad, ¿eh? De verdad, increíble. Canas, canas que no tenga mejor, ¿no? Eh. Vale, cejas, cejas. O sea, las cejas se van a quedar un poco así, ¿no? Eh, realmente. Los ojos sí que me parecen raros, tío. O sea, me parecen muy raros los ojos de la paya esta O sea, no sé dónde cojones está. Ah, se lo tengo que ir haciendo yo. No me jodas. No me jodas, tío, o sea, ¿qué, qué puto completo, ¿no? A ver, espérate, tiene que tener algún tipo de, de move, ¿no? Ceja, eh, cosmético, ojo, oh, nada Tal cual, Bello facial, ¿no? Eh, pelo, no, wow, Características de piel menos, cosméticos menos Tatuaje, marca parche, a ver, eso sí Madre mía, qué guapo, ¿no? O sea, guapísimo, tío Esto me recuerda a Super Smash Bros, este de los huevos, ¿sabes? Que podías editar a los putos personajes, loco Vale, eh, sé que es lo que le voy a poner, ¿no? Yo creo que sí eh, símbolo totalmente, ya me entendéis, ¿no? Eh, trivial. Pero trivial, gente. A los Skyrim. Me las mola eso, eh. Mola bastante. Gracias, campeón y luego por eso, Pitardo. Me cago en la leche. Enormísimo. Ey. Eh, ceja, por fin. y yo Me puede, me puede decir hay una ceja pero bonita. Cosas le puedes modificar? Poco más. Madre si mía. Coges a un chico, <risas> el del eso como en el ciberbug de los huevos, eh. O sea, madre mía, el puto ciberpunk, tío. Opacidad de colores, tamaño. Eh sabró. Como el ojo eso no, me, eso no me queda muy claro Más para allá, tío O sea, la nariz, tío La nariz es lo que necesito Tocarlo por cojones Estructura facial eh, Ojo, ojo Labio, boca, mentón ¿Dónde está yo? La, la, la puta nariz Ponte de la nariz Eso, que feísimo, tío O sea, feísimo, bro O sea, parece un avatar El puto personaje Vamos a dar <risa> A ver, esto sería la profundidad nasal no Eso supongo que... Vamos a ponerlo... A ver Increíble a ver, eso sería el largo del puente nasal, ¿no? Hasta dónde va a llegar el, la maldita nariz Lo que quiero es que salga para afuera, tío No que se quede ahí, ¿sabes? Posición de la nariz A ver si me va a quedar una tía súper eh, feca nah, Pero aparentemente supongo que normal, ¿no? Lo de como el otro, eh, ojo, es que puede modificar eh, un ojo eh, solo. Claro, que tenga eh, otro tipo de ¿sabes? ubicación, raro eso. Por ejemplo, eh, la iris del ojo eh, se lo puede modificar solo en un ojo y tener eh, dos ojos diferentes color. Por ejemplo, ah, de cromas de colores. Yo me pensaba que, que era de como esto, o sea, de mover tú básicamente la nariz o, ¿sabes? En plan, la proporción que tú quieras editar, macho. La iris eh, es eso. No, claro, pero a, a lo mejor es de la otra eh, prominencia, tío, de la nariz, para que sea delgado, tío. O sea, puede ser delgada la nariz. Es que, joder. Vaya tu cazo. Que me trae, amiga. Vale, vamos a meterlo un poquito más para atrás. O sea, de una. De una. Eh, alto de la nariz, supongo que. No, eso tampoco, tío. Inclinación de la nariz. Eso. Para afuera, ellos. ¿eh? O sea. Vale, bueno, se va a quedar así, ¿no? Porque pienso yo. Fosas nasales, tío. Inclinación de fosas nasales. De verdad que tiene tantas cosas, bro. Madre mía. Bueno, pero es que no me va a quedar con un personaje feo, tío. O sea, le intentará hacer una nariz lo más normal posible, ¿no? Pienso yo, tío. O sea, pienso yo así, así, así tiene su, su rollo, man. Ancho de fosas nasales, que sean anchas así de. de Hombre, joder, vaya tucazo. Bueno, en verdad no, tío, demasiado, ¿eh? O se parece una puta la mujer lobo. O sea, literalmente. Vale, así sí. Worth it. Es una nariz normal, en cierto modo. O sea. Bueno, a ver, tiene un tucazo que flipa en la playa, pero oye, de frente se ve bien. <risa> ¡Me sirve! Me sirve. La boca mentor mandíbula, cejo, eh, ojos. Eh, lo mismo de antes. O sea, estaba a ah, la no, oposición de los ojos eso. Eso me raya. O sea, más para abajo de una Tamaño de los ojos me da igual Espacio entre... Eso va, va para pa hierro O sea, eso va para juntándoselo O sea, de una Para que quede worth it Yo creo que este, ya estaría, ¿sabes? O sea, se ve guapísimo, tío Cambiar cari cuerpo nuevo Guardar favoritos eh, Nada, lo voy a dejar aquí O sea, lo voy a dejar aquí Guardar, ¿no? O sea, supone que si lo guardo estaría, ¿no? Vamos para atrás Bro, eh, se va a ver así la palla al principio Increíble, finalmente Gente, comienza la aventura ¿Qué me estás haciendo a mí, eh? Con el pelito azul. Como la sabido, Nicole, eh. Aunque se llama Neko. Si quieres le puedo poner Znir, ¿eh? Es que es lo que va a salir, en verdad. Es lo que va a salir ahí, ¿sabes? En el, en el puto buscador, ¿sabes? A la hora de pegarnos de putillazo sale eso. Increíble. Bueno, gente, eh, yo creo que las intro tienen que ser una cosa fantástica. Increíbilísima. Ya te comiste raguillosas, Nicole. Y madre mía, tío. O sea, guau. Wow, cuánto, eh, cuánto nerviosismo para jugar este juego. Sé que este juego no es lo mismo que. Ya me entendéis, no. Minecraft, cosas así que, obviamente, siempre genera y. Crean muchas más personas, pero bueno, decir que tengo mucha ilusión, ¿no? En este juego eh, puesta y sinceramente también pienso que es cuestión de más o menos ir abriendo un paso, ¿no? A un tipo de juego de este palo para hacerlo símbolos del canal. Eh, al igual que un Dar Solo, por ejemplo. Sí, eh, ya vamos a Ikea Ey, que Nicole me cago en la leche, ten cuidado. A ver si llegas pronto a casa. Y que no quería empezar por lo mismo, ¿eh? La hojarasca nos cuenta la historia. Increíble. Guapísimo. El putor febre. Guapísimo. El gran círculo de Elven ha sido destruido. Concha a su madre. Let's go. Se ve bastante guapo, ¿eh? En nuestro hogar, eh, al otro lado de la eh, niebla, las tierras intermedias. The Lance Between, Flip. <risa> Qué guapo, tío. Qué le de ver este puto juego, la verdad. O sea, increíble. Espera todo este tiempo, esto, esta mañana entera, ¿eh? sal las vallas, ¿no? O sea, literal, man. La reina Hostia, O sea, no puedo decir eso, tío. En directo, eh. Cuidado, eh. Desaparecido. A ver, se supone que son hoy. Entonces tiene que estar, eh, tío. Sí, campeón, pero se pues, genera para los grandes, campeón, el hilo, Tristemente. Increíble. ¿Qué pasó, Nachidor? Ya jugaste, eh. Toma, pocho pochito. Increíble. el del ring, tío. Wow. Zoom. Maravilla. Qué guapo, tío. Ah, la reina, eh, literal, ¿no? Sus padres eh, no la, eh, no, no, no la querían mucho al ponerle ese nickname. Flipante. Guapísimo. Diablo, eh. Que tiene una significación guapísima, o sea, mirad de esto, eh. Qué guapo. Guapísimo las ilustraciones, loco. O sea, es una intro a base de ilustraciones. O sea, increíble. Super guapo. No Qué guapo, tío. Y ahí está, eh. Ese... Que tío, me acuerdo del teaser de este juego. Hace seis años loco, o sea, literal. Guapísimo By the greater will. Super guapo. Oh. A thousand loss. Right now. It's the moment. Guapísimo. The call of long lost Qué guapo. All. Ahí me aparece loco. He intentado spoilearme. Cero. Cero. Solo vos, hermano. The ever Guapísimo. Fear. Que músicota, hermano. Zampa Efes. El omnisciente, ¿sabes? The All Knowing, The all -knowing increíble. ¡Guau! Wow. Bueno, esos son los jefes del Real del Ring. Increíble, ¿no? O sea, el señor de los anillos, tío. Súper guapo los final bosses, ¿eh? Papicio. Para que haya llevado el libro, tío. Ahora sí que tiene. Me, me quiero ser... de Pero bueno, Nacho, por lo menos productivo, son ocho meses de trabajo. Oye, está bien, ¿eh? Una sin luz desconocida. La Neko, man, la Neko. Dios, qué guapo, ¿eh? Esos son los jefes finales. Sí, los final bosses de cada state. Flipa. Están muy guapos. Bueno, me he pillado al prisionero, ¿vale? una la prisionera con las boobies, Se ve ahí, ¿no? Hasta la niebla, hasta las tierras intermedias. Guapísimo, perdonadme por estar tan atraído O sea, en la intro. O sea, increíble. Por eso he querido empezar un poco antes, ¿no? Guapísimo, increíble. O sea, yo pienso que está bien, Nacho. O sea, realmente. Lo malo es que ahora ya estás comprometido ahí al otro lado. The go Let's go. Así empieza, o sea, nuestra puta aventura. Increíble, guapísimo. Finalmente, no sé, tío. Es que tiene que ser precioso, loco. Tiene que ser precioso. Parecía eh, Griffin de, de Berserk. Sí, o sea, literal, ¿eh? O sea, literalmente la, la prisionera. Bueno, el prisionero es, una, es uno de los perks que yo te recomiendo, Nacho. Junto con el, el de la alabarda, literalmente. Está muy guapo y yo por el Chuzo Montero, que lo vi un poco ayer, sin spoilerme mucho, me di cuenta que es muy, eh, muy útil, tío. Mi primo ya se habrá pasado el juego entero al 100%. El, el, el Elden Ring. ¿Dónde está su premio Nobel? Para eso, campeón Nadie se ha pasado el todavía En el trabajo eh, eh, Es a tu interés eh. A mí eh, Que me coman la pinga No, pero es eso Coño, Nacho en cierto modo No está mal No está mal Guau, wow, fluidez eh, Increíble Bueno, lo ves un poco más eh, Oscuro, ¿no? De la cuenta Vale eh, Tenemos el rapiel O sea, literal Ya me entendéis En plan eh, Ataque cargado sería esto Con el prisionero eh, Ataque normal, ¿no? Porque hay un pavo en modo online, eh, siguiéndote eh, Un pavo en modo online mm, No sé, o sea supongo que serán las marcas del juego eh, Son como la gente que habrá pasado por aquí campeón, haciéndose el tutorial igual que yo alabado sea el círculo de Elden Increíble Vale, menú del mapa, o sea, quería ir al grano, ¿no? Increíble Pero eso es un ghost. Paso de otro sitio, cobro menos, curro 8 horitas enseguida De 12 a 8, ni tan mal, está perfecto, coño ¿no? O sea, de puta madre O sea, por lo menos X saltar, gente increíble ¿Dónde está el pavo? Vale la madre que me parió guapísimo ¿eh? eso son es las flechas de alma ¿eh? o sea embestida emparadora oja es reluciente vale o sea ok eh, no hay no ningún tipo de parry con este man. o sea no hay no o sí sí eso es el parry un dash lol lol wow porque en este personaje se viene gente yo no digo nada eh o sea mmm, fácil no lo siguiente no wow vale dedo eh, de marchito de luz o sea vale Worth decir, tío Qué guapo, tío La física del puto juego Creo que lo veis un poco oscuro En cierto modo Al principio, supongo Sobre todo porque estamos En una puta edad sabes nada no, más empezado Es más que obvio Pero veis, se ve precioso, tío Se ve precioso Fuera de coña eh, Creo que este juego eh, Va a dar mucha bola eh, Hay, o sea Hay mucho por hacer En este juego Literal Qué guapo, tío Ey, mirad que no se pierde ¿eh? no, no hay bug, tío Visuales ¿eh? De cuando acercas la cámara Y dejas pillar ahí Ya me entendéis No, la, la cámara, tío Capilla de la espera De la fucking espera You no know the way. Aquí ha muerto Peña, ¿sabes? O sea, porque ha muerto aquí Peña? Tocar sangre, o sea Vamos a ver el troleo de la Peña, ¿no? Eh, prueba, prueba con salto, ¿sabes? Vamos a ver eh, la marca, gente La primera kill el, el, ¿Sabes? Como si no hubiese jugado al Sol Yo me cago en la leche, ¿sabes? Increíble Camina oculto más adelante ¿Vale? Es sigilo, es verdad R3 es sigilo, tío Increíble Finalmente increíble, tío No sé ve eh... Daros cuenta que ya me, me dolió mucho, ¿no? Eh, cuando no puedes jugar, a, por ejemplo, al Demon Souls Versión, ya me entendéis, ¿no? Eh, guapísima Remake eh, Ahora mismo que podemos Y este juego sí o sí Ha salido también para todas las plataformas Es decir que se viene, la verdad Bastantes horas del del ring eh, Y la verdad es que mañana, ¿no? 12 horas también A ver cómo sale Todo listo Are you fucking ready for this? Ey, pero a, esa, a, a que sí que tengo que saltar, bro Increíble O sea, pero por allí no era Ah, estamos en... Qué hijo de puta, tío Puto baiteo, ¿sabes? Serán cabrones un trollito para los noobs que se han eh, caído por ahí, literal, campeón. O sea, o sea, literalmente es un baiteo. Es a cliché. O sea, a ver, todos todo aquellos que hemos jugado a Dark Souls y ha comprado. Eh, entonces, eso hace que pueda puede existir la posibilidad de estas series de mensajes. Obviamente, pues se sabe perfectamente que son mensajes troll, ¿no? Y tocarla, eh, la mancha Zanger que hace, eh, te dice quién ha muerto. Claro, es eh, la reproducción de la animación de la persona que ha hecho eso. La han tirarse por ahí, campeón y lobo. Muy, muy troll, muy troll. Hey, eh, siempre, ¿no? Pero para que veáis, eh, o sea, mirad dónde el pibe ha muerto O sea, bueno, a ver Para que lo veas mira Bueno, debería de salir, claro O sea, tocarla. Ah, vale, ¿qué? Ah, vale, pues aquí significará otra puta cosa O sea, sangre arriba tocar marcar... o sea... Ah, vale, te dice eh, perder runa y volver al último... No, vale, eso no Ok, <ríe> eso no, es mi objeto principal El perk, que he pillado Bueno, gente Vamos a ver, tío O sea, mirad de sigilo, tío Está currado, eh Está bastante curradillo, gente Mirad el castillo, mirad los dos, tío O sea, precioso Precioso, tío, precioso Sabía que iba a jugar el prisionero, gente el Primer tip de, de los Dark Souls en de ring Barra baja juego juegos de front software eh, miren todo lo que hay alrededor, gente eh, literalmente Miren todo, tío Miren todo Donde menos eh, os lo esperáis Hay un maldito ítem, gente Y esto, tío, o sea, qué mensaje es tan guapo Algo increíble más adelante, ¿sabes? Claro, te, te, te suicidas, ¿no? Y te suicidas. Literal. No puedo subir por ahí, ahí sí. Eh, a lo largo del juego os vais a dar cuenta que yo siempre este tipo de juegos de RPG los voy tacheando todo. Pero todo. O sea, literalmente. Como con mucha paciencia. Creo que, no sé. O sea, siempre juego los juegos con una energía bastante grande. Pero esto me gusta jugarlo con cautela. Y por supuesto también con mucho eh, detalle, ¿no? O sea, más que nada porque me flipa Primer boss, no, gente Se viene, ¿no? Eh, se viene first boss eh, No tengo nada, ¿no? O sea, bueno Esto tiene que ser fácil Porque no tengo frascos de estos O una vez me los da eh, Literalmente Supone que será un combate aquí Súper épico, ¿no? Eh, increíble Qué guapo, tío Seguro que es un puto combate No sé, ¿eh? Vale Primer boss, gente A ver si le da, tío Si ¿Sí le ha dado Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, tío El primer boss se llama eh, Vástago injertado ¿Oh? Yo creo que me lo puedo hacer no hit, ¿no? Creo Hostia, ¿qué dices, loco? Nada, nada, nada. Me ha baiteado, gente <risa> Increíble Nada, me tenía que matar, supongo Aquí creo eh, que no se llaman frascos de estos No sé cómo se llaman, campeón Supongo que tendrán algún tipo de, de rollo parecido, ¿no? Eh, 100%, 100%, macho Debía de matarte, gente O sea, tenía una puta bala, ¿sabes? Literal o sea, tenía una puta flecha del alma, ¿sabes? increíble. Habrá peña que se lo haga, ¿eh? También hay que decirlo, que habrá peña que se haya hecho este boss seguro eh, de una, ¿no? Sí, se supone que tenía que matarme, se supone, pero eh, literal, ¿no? Claro, si lo mato yo, yo creo que será rollo como el Sekiro, campeón. El lobo al principio, al hacerte un New Game Plus, eh, puedes llegar a matar al pibe que te destruye al principio y es algo imposible casi, y después lo puedes de reventar, sinceramente. Pero ahora, eh, 100%, eh, me tenía que matar para que a mí me tirase al mundo de los no muertos, seguramente. A lo de los sin luz, ¿no? Porque este juego ya no va a haber... O sea, Ring no irá como a acomodar sol de... A ver, ¿cómo decirlo? De los huecos, que eran las personas que intentaban no dominar la, la, la luz no, de, del fuego. Pero aquí, por lo que se ve, no. Aquí va de eh, lo, las luces, ¿no? Sin luz, ha dicho antes. This is my horse. This is my fucking horse, bro. Amazing. Ah, no, es una puta cabra, gente. Me cago en la leche, tío. O sea, literal. Eh, magnífico. Tenemos una cabra, a lo tan real. Torrentera. As you wish, es esta tía, ¿no? Al fin la hemos encontrado. Guapísimo. Qué guapo, tío. Guapísimo, tío. hey Es la piba del Blood loco. Completamente no me mejor, ¿sabes? Seguro que lo, eh, uno de los suyos se va a eh. Va en pos el círculo de Endle O sea, eh, como me conoce Finalmente eh, le sabe La piba le sabe Aunque se implique Oh, shit de Gordon o Oda Amazing Increíble Diablo, es que es un mundo abierto También ten eso en cuenta, tío Es el primer, primer da solo que es de mundo abierto de Los demás están regidos por una, ¿sabes? Por un, un, un diálogo que Tenemos que seguir, por decirlo de algún modo Increíble. Aquí no existe esquipear ninguna puta. Eh, eh, bueno, eh, ningún puto, eh, ninguna puta animación, por supuesto. Exceptuando cuando nos maten más de una vez. Más que hoy, Aquí ni de coña esquipeo. Ni de es. La mujer de la máscara de acero, tío. Creo que me la había quitado, ¿eh? O sea, me parece mucho más guapo. plan, ¿sabes? Sin las cupideras a la cabeza. Entiendo que es un prisionero y que me hayan puesto esto en plan a los máscaras de hierro, ¿sabes? Pero. Oye, tranquilísima, Fream. Vale, ahora sí que sí. Ahora sí que me lo puede dar. También tenemos un pequeño, un líder oscuro, ¿eh? Pero eh, se puede skipear, eh, la, esa es la cuestión Sí, campeón, eso siempre Siempre, siempre, los Dark Souls siempre Vale, primera zona, ¿no? Primera zonilla Visualización de la chude ¿eh? Vale, o sea, esto está, está worth it eso Lo que no sé por qué no salta, tío Creo que no salta, ¿no? En este, o sea, ah, bueno, sí, salta aquí este empanado, gente Claro, en la X han puesto saltos salto Hostia, qué complicado para pa acostumbrarte al salto, tío Fuera de coña, ¿eh? Poco tocho, tío, que te lo pongan ahí eh, de una Pero guapísimo, ¿no? O sea, mirar las putas físicas Que tiene el juego, increíble Y que no se queda trillado ningún tipo de, ya me entendéis Obstáculo, ¿no? Guapísimo, tío, si te hago Algo en concreto, después me darán los flascos de esto Supongo, bueno, bajada de FPS hay un poco Pero supongo porque está cargando esta parte entera ¿No? Supongo Súper guapo, tío, o sea, como voy Con un puto estoque, increíble Eh, vale Híbrico. let's go Nada, o sea, catatuma, ¿no? ¿Cuánto ocupa el juego? La verdad es que bastante, campeón <risa> Bastante, creo que más que los arc. Tocar gracias Supongo que esto es la, el agua, ¿no? Claro, la, la, la puta hoguera, ¿no? Vale Descansar en un lugar va qué guapo, tío Qué chulo Creo que más de 74 Creo que más, ¿eh? Viales, memorizar hechizos A ¿eh? ver, puedo, ¿puedo alguno nuevo en la vida, ¿no? Obviamente, ¿no? El menú de hechizo, de moral, Entonces va a estar complicado instalárselo mm, Supongo, sí Yo, eh, a ver, porque tengo el espacio, ¿no? Básicamente eh, mierda, me he equivocado. Yo quería ver eh, si me podía distribuir. esto asignar carga de vial. Añadí una no Una semilla, sí. Ah, vale, vale, ok. Mejorar la opción asignar. Eh, ah, vale, si sí, me da uno de magia, va de puta madre. Entonces, ¿qué va a decir? Tiene que ser por cojones eso: tres normales y, y uno de magia. Literal. Hay niebla aquí, eso es un boss o es algo. Usar la llave. ¿La llave? Vale Esta es la primera Ah, no la tengo ¿no? La madre que me parió O sea, que no me vas a pasar por aquí Hasta que no abramos La, la llave petra no O sea, que no tengamos La puta llave petra eh, ¿Existirá la posibilidad De que esto sea como Un Dark Souls El Dark Souls eh, 2 Por ejemplo De que haya un muro ilusorio ¿Os imagináis? Eh, se ve genial eh Os lo prometo Se ve muy bonito Tío Saquear eh, multijugador cooperativo usa un dedo eh, doblado de sin luz para dibujar un símbolo. Vale, lo típico, ¿no? Estos son los cristales, básicamente lo, la eh, rebanadora de dedos, ¿no? Va, o sea, eso es un nuevo arma, ¿no? De recolección y un dedo doblado de sin luz. O sea, sé que eso es la piedra oscura de, eh, para, para el PVP, ¿no? Para el PVP que todavía no estoy. Vaya, el, acabo de empezar. Obviamente nos van a invadir espíritu, estoy, estoy segurísimo, pero es decir que eh, seguro que, que no sé, que la peña tendrá más o menos nivel este, ¿sabes? El que yo tengo, creo, claro. Muy buena física, sinceramente, mis 10 front software y Nanco para mis dieces, loco, increíble. sofra de coña, ¿eh? Increíble, ah, la concha tu madre, gente. El mensaje, palanca, no me jodan, puta. ¿Será? ¿Qué tal, campeón? por? ¿Cómo estamos, ¿Cómo va, por supuesto, este ey, bienecito con Flowa. Ey, ¿sí? que por, por lo menos ya Friday, ¿sí? Y qué guay que esté ya. Básicamente el del Ring. El primer gameplay, gente. Del canal del del Ring. Qué alegría este bien, campeón. Ese Alpor, me alegro muchísimo. Ya que por fin tenemos también el del ring, macho Vale, voy a quitarle eh, la máscara Y me parece me parece muy fea Prefiero que la paya se vea así, aunque bueno, tiene tetas Y ya me entendéis, ¿no? O sea Supongo yo que habrá ahí un poco de censura, pero tío, o sea, no me joda No me jodas, yo cada juego de, de front Software, literal, el personaje tiene O pelo rojo, o pelo verde, o pelo blanco a los éfilos, Literalmente, o sea, eh, easy Bueno, pisamos, gente, hostia Las alabanzas, o sea, ¿cómo coño hago eso? Aquí no hay, en este caso, eh, ofrenda, O sea, gestos, o debe de haber, ¿no? Realmente, se ve bastante guapo. La verdad, se ve bastante guapo. Promete, el juego promete bastante, He de decirlo. Eh, vale, ítem, ¿no? Supongo. Ah, no, mensaje. Nada, nada, paso, paso. Sí, tira los mensajes la mayor parte del tiempo son trojoles. Eh, Muriel Usorio, te imagináis, me fliparía eso, ¿eh? Me fliparía una puta barbarie. Me flipa que, verdad, de este personaje se hace golpe cargado. Que es increíble, gente. ¿Para qué obviamente mentir? Eso tiene que meter unos toñazos que te cagan. Me he pillado al prisionero, esa es mi categoría, de chavales y chavalas, y lo guapo es interesante, que nos acontece realmente, que tenemos una varita de mago, gente, entonces podemos llegar a pegarle putiazo. Os presento el Ring, gente. Aprecien 6 años de desarrollo de videojuegos, tío. No es un juego normal, no es. Eh, ya me entendéis, no, para mí es mucho más con juego, como ya he dicho. Este tipo de, de compañía ¿no? De desarrolladores como Front Software o, o Nanko eh, Me dieron, ¿no? Las ganas también de llegar a streamear Gracias a Dark Souls, eh, la verdad, también En parte también a Fortnite, obviamente Pero por este tipo de cosas Me encanta dedicarme a esto, sinceramente Poder llegar a vivir el desarrollo de un juego Desde su principio hasta el final Es increíble Pienso que si este será el último, la última joya ¿no? eh, Increíble De Front Software Creo que lo va a petar muchísimo Recordad que no jugué la beta, que no pude jugar la beta eh, Porque era muy tarde siempre Y eh, mi nivel de string en plan Tiene que ser a esta hora por cojones, ¿no? O sea, literal Si pudiera llegar a hacer los directos de más tarde Pues hubiese probado la beta en directo con vosotros hubiese dejado con la miel en los labios al le doy a decir que por lo menos lo hemos podido llegar a eh, precomprar Para poder llegar a jugarlo lo más antes posible Y traerlo al canal chopeadito, gente Así que espero que lo disfrutéis Al igual que eh, yo, eso es un caracol, tío ¿Qué coño es? Qué guapo, tío Qué guapo, bro Hermano, pero si eres un cangurico en la caña, guapísimo Increíble, lo voy a disfrutar, qué alegría, campeón Y luego, la verdad es que eh, Merece la pena, merece la pena la espera Es más que obvio, merece la pena Hostia, se acaba de llevar, increíble Qué bonito Es precioso, loco, precioso Es un cangurito de zorraría. Sí, sí, es una, es una mezcla de todo han hecho ahí una alteración genética Increíble, vale, vamos a darle al mapa por curiosidad. Eh, tumbamos abandonada, vale, de ahí vengo, ¿no? Supongo que ahí adelante me encontraré a la eh, señorita, ¿no? Que guarda eh, el, el ring, supongo. Para el personaje principal, muy buena física, de momento súper increíble. Es decir, que este juego, como he dicho, pues supongo que para mí eh, y para vosotros significará algo grande. Estoy totalmente seguro. Eh, si mal no recuerdo, vi a una mujer aquí adelante, tío. Supongo que será el primer NPC, ¿no? Ese brillito. Tocala, man. no, aquí, gente, ¿vale? Súper bonito, tío. Me quedo flipado, os lo prometo. Eh, la gracia existe para guiar eh, a los sin luz por el camino correcto. Algunos lugares de gracia conservan ese poder incluso hoy en día. Sus rayos dorados te guiarán por el camino. dijiste güey, gente? This is the fucking way. Vale, descanso. Hablo con la señora eh, María de, de Carcuta, no Santa Teresa de Carcuta, que está ahí por lo que se ve. Gente, pero con una espada en plan versión otaku mode. Usa el mapa para eh, controlar tu posición actual, así como el terreno del edificio. Vale, eso sí, Y sí. Hola, señora María Teresa de Carcuta. ¿Qué, qué, ¿Cómo está usted? ¿A qué eres un tío, bro? ¿Así? ¿Ah, eh? Dios, Mira a las tierras intermedias por el círculo del ven. Como lo sabes, manín? Tú quieres mi pinga en tu culo, hey. Pero por desgracia para ti no tienes ninguna doncella. ¿Eh? ¿Para qué necesito una doncella? Sin guía, sin la fuerza de las runas y sin eh, una invitación a la mesa redonda. ¿Qué quiere ¿Que te pegue ya una paliza? Tú me estás insultando, ¿no? Parece que tu destino es morir en el olvido. ¿En el olvido? ¿En serio? ¿Tú me vas a decir eso a mí? Compadre, ¿te puedo pegar? ¿Tú eres tonto o qué? ¿Tú eres tonto, no? ¿Qué hay, compadre? ¿De verdad que me quiere pegar? Que guapas las magias, loco. ¡Ah! Increíble. Bueno, primer Increíble. Bueno, primer bicho que te toñía, ¿no? Vale, de puta madre. O sea, cuadrado, ¿no? El tiro. Tío, qué guapo, ¿eh? Hermano, se ha metido conmigo. Yo solo te lo perdono, ¿vale? ¿Tú me vas a decir que yo me voy a morir, compadre? ¿Tú me vas a decir que me voy a morir? ¿Tú me vas a decir que me voy a morir, no? No te lo crees ni tú, compadre. O sea, va vas a morir, pero al instantáneo, puta. Sí, sí, te va a poner un frasco de esto. Como si yo no hubiese guardado al sol. Gente, me cago en tus muertos. ¿Ah? Tú me quedé F sin dentela. Para ti. <risas> Dedo sangriento infectado. Wow, bro. A eso solo, but Él me insultó a mí primero, gente. ¿Qué tal, campeón Alex? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue por la mañanica? Y me cago en la leche. ¿Cómo te encuentras también de la lesión? Es al es que no podía dejar, campeón, es que nos ha insultado, gente, nos ha dicho cómo me crees, de? o sea, nos ha dicho que no podemos, ¿sabes?, a llegar a ningún lado O sea, no, no, no, no, perdone, perdone mucho, te mato y me voy, ¿vale?, así de gratis, del tirón <risas> qué alegría que haya ido bien, campeón ese Alex eh, Altares de invocación, eh, en todas las zonas eh, puedes encontrar eh, efigies de mártires Estas efigies eh, son altares de invocación, desde aquí será muy fácil invocar a otros jugadores Puesto que el lugar en el que... No, o sea, se encuentran los símbolos de invocación cooperativa y hostiles creados para... Vale, vale, ok, no lo voy a utilizar. Eh, vale, eso no lo voy a utilizar, vale, la ayuda no. A ver, eh, encontrarme como el puto culo, eh, porque no sé con qué coño rascarme. Hombre, tiene que ser complicado campeón vale claro. El simple hecho es eh, adquirir qué, ¿Eh? Adquirir materiales, eh? hostia. Arrascarte o simplemente ducharte campeón con la callora que tiene secos jodido. Bastante jodido, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje? Neko campeón, Albor, por. <risas> Neko gato, la chica gato. La chica gato. Le iba a poner Ednir, pero claro, si me van a invadir todo Ednir, hostia, le van, le van a hacerle bullying a Nicole, macho. Primer boss, ¿no? O sea, por aquí de la zona, ¿no? Vamos no, a ver, tío, qué bonito se ve, tío. Qué bonito se ve, bro. Hostia, no llega. Guapísimo. ¿eh? la primera muerte gente Debes dejarlo, no eres bueno. increíble me chupa tres pingos ¡Wow! increíble ¿eh? guapísimo eh, te puedes pegar el eh, golpecito <risa> no hombre por decir Nico eh, le digo eh, le dijo al NPC ah el NPC ese, se llamaba eh, cómo era Fíjate no sé qué al alguien como putrefacto campeón al por que no duela <risa> Buena idea. Eh, primer muerte del año. Duraste mucho. Literal, campeón. Yo creo que este bicho no es para matarlo ahora. O sea, no ahora. Obviamente no jet. <risa> no jet, tío. No fucking jet. Pero bueno, eh, vamos a darle al mapa para donde nos dice. Realmente, ¿no? Aquí no te dice... Bueno, te dice, no. Ahí, ahí es donde debemos de ir. Guapísimo, gente. Ese vendría por él, ¿no? <risa> vendría por él. Está muy guapo el sigilo, tío. Mirad la cabra. Poder matarla. Qué puta madre. Saquear cadáver. Uy, esos finos de bestia, tío. Guapísimo. Este juego, la verdad es que... Pienso que va a coger un cariño enorme, tío. La peña le va a coger un cariño enorme. Sora KK. Sora KK de puta oveja, tío. Eh, fragmento de ruina. Ah, fragmento de ruina, gente. Qué guapo los escenarios. Que te puedas mover por ahí libremente. Me parece la polla. Súper genial. La verdad, o sea, precioso al mismo tiempo también. Es decirlo. Eh, que puedas ir donde te salga de la po. Y nada más empezarla. El juego es increíble, gente. Nota mental, eh, para eh, ti, papá eh, Es un mundo abierto, lo que quiere decir Que hay bosses eh, de todo tipo de niveles eh, No te enfrentes a un boss de, de nivel 300 con nivel 1 Claro, la primera partida, no, campeón, eso ya Cuando me sepa recorrido de los, del movimiento de ese personaje De primera también me lo podrá hacer Así que la segunda, la segunda vez que me haga el Elden Ring Mataré a ese boss Acuérdense, gente, acuérdense Porque eso es lo que me pasó en el Seguir, Eso está brillando, tío, ¿por qué? Bro, ¿es una calavera brillante o algo, tío? O sea, qué guapo el misticismo que tiene el puto videogame Increíble, gente Precioso, he de decirlo, tío, precioso ah, Tendrá una entrada, no? ¿no? ¿No? tiene entrada tío, increíble Qué guapo, tío Podré matar a los arcones también, ¿no? O sea, fuera de coña, seguro A ver, todavía no he aprendido ningún hechizo no o sea, Este de flecha un poco aletargada a ¿no? O sea, literal, está como reta Súper guapo el sigilo, tío O sea, no me jodas, bro Ese es el puto albos del, del ring, tío, tan bonito Guau, wow, precioso Precioso, hermano. Súper precioso, bro. Súper precioso, coño. Increíble, o sea, claro, es que yo como que para mí, me voy a quedar media hora por ahí buscando cosas, tío. Papá hoy eh, bajé ayudando a Robert y que así. Me el gran... sí. Sabiendo cuarto antes. A ver, normal, campeón, que te, que te quiera ayudar tu propio amigo, leño, Me parece guay. Pero hay que tener cuidado, como cuando alguien está a lo mejor. Guapísimo. Como cuando alguien, a lo mejor, sabe, como una silla de rueda. Literalmente, campeón Vale, típico rollo, ¿no? ¡Oh! Ah, creo que me pisó la cara, gente Si me disculpa Wow, increíble ¡Ah, wow, hostia, que me caigo! Vale, le quito bien, ¿verdad? O sea, la magia, ¿no? en cierto modo Qué guapo el boss, compadre O sea, no me jodáis ¡Hostia! ¡Dios! Vale, me voy a poner un frasco de estos más, ¿ok? Porque no me... Guapísimo, hermano. ¡A la madre que me parió! Eh. ¡Oh! ¡Lol! ¿Cuántos movimientos tiene? Guapísimo. A ver, no es, un, no es un bicho normal, en cierto modo. O sea, en plan, tiene bastante movimiento. ¡Qué guapo, gente! O sea, de aquí no me voy sin matarlo, ¿no? ¿eh? Sea, eso también es cierto. ¡No! ¡Hijo puta! ¡Oh, guapísimo! ¡Qué guapo! god Bro, lo de mi Oh, lo de mi No debería haberle pegado. Ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡Woohoo! Uh -huh, ¡Let's go! ¡Ah! Hijo de puta, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame. Uh -huh. Espero que no me dé nada. ¡Woohoo! Uh -huh, ¡Let's go! ¡What the fuck! <ríe> ¡Qué puto divertido tiene esa guapísima, bro! Eh, vale, no te veo, amigo, no te veo, pero creo que te queda bien poca vida, ¿sabes? Vale, vale, besa. ¡Oh! O sea, feo, no hermana, porque no ha dado <risas> Papísimo, sí, oh tío Dime que te da Vale I got it I fucking got it, guys Oh No Bro The last hit ¡Por el orto! <risa> Cuando <risa> venzas a un grupo de enemigos, tus viales se rellenarán. El número y tipo de viales que se rellenarán eh, varía en función del grupo de enemigos. Guay, tío. Increíble. Qué guapo. Eres la primera persona que sigo que empieza eh, directo hoy. Eh, y he esperado mucho, campeón, al por. Muchísimo. Es decir, yo... Daros cuenta que he intentado no spoilarme nada del juego, pero nada. Eso no me ha dado nada. Compadre, no me ha dado nada. Churros, sí. ¿Pero qué? ¿No me ha dado nada? ¿Almas? Sí, ¿almas? No, no me ha dado ¿Almas? Eh, Qué guapo eso de que cada vez que matemos a un grupo de enemigos se nos restablecen los frascos de estos. ¿Cómo se llaman aquí? Porque a se llaman vial de lágrimas carmesí Guapísimo Bueno, gente, sabéis que eh, después de que este boss, obviamente eh, Bueno, mini boss Mini bosecito de zona, esconda algo Porque aquí se esconde algo, más que obvio, así que vamos a tastearlo, gente eh, Servas, tío, ¿para qué será eso, macho? Bueno, supongo que será algún tipo de alquimia. En no el momento en que eh, me suerte para rascarme las piernas, digo, es. Claro, así un el de puta madre. El salvador me coge era eh, la meseta, todo épico. <ríe> qué gacho, nada, pero coño. Es, es incómodo, campeón, Alex, estar con, con, con la pierna así, coño. Igualmente. Y más si estás acostumbrado eh, incluso a ir a jugar con tu equipo de fútbol, ¿sabes? O a entrenar, básicamente. Literal. Lo he logrado. Es aquí mi victoria. Lo he logrado. Qué guapo, tío, qué guapo, bro, la, o sea, es que, o sea, que sea mundo abierto, eh, a ver, po pocas veces vais a ver, eh, o sea, vais a ver en este canal que yo me quedé un poco boquiabierto con el juego, o sea, pocas veces vais a ver eso, pero esta, eh, esta vez, cuando a el del ring, eh, estoy seguro que más de una vez me va a dejar con la puta boca abierta, gente, como ahora, o sea, terrible combate de early game, o sea, no tengo ni nivel 1, literalmente no me he subido ningún nivel a ver, es cierto que también utiliza un poco la magia, ¿no? Y esas cosillas. Pero, hostia, no me jodas que se puede subir por aquí. No me jodas. O sea, se puede hacer eso. Se puede hacer eso, gente. La madre que me parió. Increíble, hermano. Guapísimo, tío. O sea, guapísimo. Hay un pequeño puzzle, ¿sabes? Para subir ahí arriba. A ver si se puede, ¿no? O sea, yo creo que sí, ¿no? A ver. Ni de coña, ¿no? Y Wendy. Eh, eh, con cariño viendo eh, como casi eh, me, me mato eh, riéndose. Normal, no, eh. Pero está, eh, está guay, o sea, así también has, corro has corroborado, básicamente, campeón que ella siente algo por ti. O sea, está, está bien, es worth it, porque le importan, ¿no? Básicamente. Eh, vale, ese es el sitio que guardaba el bicho. Aquí es eh, un poquito camuflaje, gente. Niño, niña, un 3 360, 360, Increíble, un momento increíble, gente. Eh, siguiente boss, ¿no? siguiente Bueno, boss, eh, a ver si puedo. Si puedo. La... Bueno, me he quitado vida el tirón. Vale, a ver qué me dice. Te dice pájaro. Puedo matar al pájaro, tío. Guapísimo, tío. ¿Qué es eso? ¿Te has hecho un maguito apestoso? Esto es un mago, el prisionero. Y yo, Balta, pensé que esto no. Que pensé que te lo juro que no era el mago, ¿eh? Te lo juro, mi hermano. Te lo juro que no me Pensé que era. Es que como yo vi las estadísticas. Vale, digo, escala con inteligencia. Escala con inteligencia, pero.. Parece que tiene una varita. No es el mago mago. Ah, y yo es que me he rayado. Digo, es que no no quiero para el primer try. Quiero una pelea de, de cuerpo a cuerpo, ¿sabes? En plan, como tú. Me pegarme de hostias con el personaje. Que está todo guapo, ellos. Pero usa hechizo. Es sí, pero el hechizo, ¿has visto lo que es? Mira, Valta. Ah, vale, me he quedado sin... Perdón. <risa> Ahora. Qué guapo, tío. Ey, pero está muy guapo, Valta, te lo prometo. O sea, tío, como un niño pequeño. Mira esto, tío. O en plan... ¡Qué guapo, hermano! Esa postura la tengo un poco en la M. Bueno, ahora hoy jugando al del ring, la verdad, más recto, sinceramente. Hostia, y menos mal eh, que fue ella eh, la que me ayuda a llegar a mi casa, si no, eh, no llego ni en moto. Nada, pero menos mal, campeón también, se preocupa por ti, ¿no? Realmente. Grande se va Yo se he puesto a jugar al Enrique guapo, tío. Es que, no sé, se me nota cuando un juego me gusta muchísimo, tío. Se me nota muchísimo, tío. O sea, literal, es que literal. Y bata tú, tú que te has hecho la primera clase, ¿no? Entonces, gacho. ¿Sal caballero, caballero? ¿O el, el segundo, que es como un bárbaro? Una tortuga, gente. Pobrecilla, me da pena. Qué guay, tío. Qué bonito, tío. Es precioso, loco. Precioso, hermano. Es precioso. Me mereció me la pena esperar. Sinceramente. El héroe. qué guay. En verdad, ese. Me llamó mucho la atención. Pero eh, dije, hostia, tiene como un rollo muy guay, ¿no? El prisionero. Y le metí. Pero estoy seguro que me lo haré con el héroe luego. O sea, o con el héroe o con. Es que el último, el último personaje, Balta, es. Eh, es como el, el bárbaro, ¿no? del típico carne de cuello de tortuga, hostia. El bárbaro típico empieza con 10 de base de todo, ¿no? Realmente. Jeje, es vaino, el por, supuesto, ya me jodería. Desde que he puesto, bueno, desde que he empezado directo, incluso un poquito antes hoy, ¿no? Papá, visto, eh, el efecto eh, sé que deja una, eh, una huella en la arena. No lo he visto, campeón, para que vea, ¿ves? Hostia, pues sí que lo deja, ¿eh? Qué guapo. Eh, no me había fijado, campeón. Es eh, buen ojo, ¿eh? Increíble. Está, está muy cuidado, gente. Está muy cuidado Imaginadme esa eh, eh, O sea, es igual, ¿no? Es igual En verdad ese me mola Me molaba muchísimo Digo, no sé... Si... No sé si pillármelo ¿Eh? Es una tortuga Barra baja Pulpo Barra baja eh, Me ha pegado una hostia Qué guapo, tío O sea, voy a ver si El ataque principal Qué guapo el bicho, tío O sea Vale Ataque fuerte No le hace nada Hola Magia solo. ¿En serio? A ver. Qué guapo como es una espada, tío. O sea, no me había fijado, hermano. ¡Ah, que me da! La... No me había fijado. A, a la cara, a la cara, a la cara. Vale, vale, entiendo. Qué guapo, bro. ¡El parry! ¡Oh! Madre mía, compadre. Qué apoteósico, loco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por confiarme! ¡Ah! ¡No! ¡Soy muy joven para morir! ¡Mírenme los pechos! ¡Madre mía! ¡Va a poner fulvido! ¡Casi me mata, coño! ¡Por confiarme ellos! ¡Qué es lo que me pasa en el siempre, compadre! ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¡Oh, oh mierda! ¡No dame el ojo que era! Ha sacado! ¡O sea, ¿eh? Vale, eh... Me, me voy a arriesgar, gente Pero tengo que esperar su matchup. o sea Tengo que esperar a que él me ataque, ¿no? Supongo A ver No, no tengo que esperar nada, tío O sea, no tengo que esperar nada ¡Pamea, coño! ¡Pamea, coño! ¡Pamea! ¡No! ¡Uh, uh! ¡Let's go! Es que guapo el bicho, loco Embestida Este sí me da algo Huevos ¡Wow, de pulpo de tierra ¿Eso era un pulpo de tierra? Hermano, si eso es un pulpo de tierra ¿Qué más que ni tú ahí por estas eh, playas? Increíble, no tengo vida, debería de irme para base. No sé si existe un TP o algo así, ¿no? Existir antes al juego. Eso estaría, estaría roto, ya eso sería malo. ¿Puedo tepearme? Eh. Baja. Va, va. Ah, sí que puedo tepearme, gente. Hostia Qué guay, ¿no? O sea. Qué, qué gracioso. ¿Te puedes tepear? Mm, no me parece mal. Eh, a ver, teniendo en cuenta, por supuesto, que el mapa será muy grande. Entonces, supongo que es necesario. Pero qué guay, tío Necrolimbo, ¿sabes? Como el limbo en el puto... Eh, eh, ya me entendéis, ¿no? <risa> el cielo de, lo, de los pequeños, tío Hacer que pase el tiempo me, me, me, Mediodía eh, Viales Ordenar el cofre Marcharse Memorizar hechizo eh, Unador sustancial ¿Cómo cojones? Subo los niveles, tío ¿Puedo? No, no Vale Me pasa... ¿Cómo coño subir los niveles del personaje? Inventario, estado Multijugador, sistema eh, Bolsa Ah, esto Aquí lo tienes Qué guapo Súper guapo, tío Está el inventario, está, supongo, ¿no? Vale ¿No? Creo que tu equipamiento Qué gracioso, tío Vamos allá, gente ¿Voy por la playa otra vez o...? Es que ese bicho creo que me va a curtir el lomo O sea, ese sí que no me lo puedo pasar ahora mismo Claro, pero es lo guapo que exploras Como te salga de la polla, tío, qué guay eso Cómo mola, tío, eso mola muchísimo, tío Me mola Qué guay, se ve muy bonito, gente se ve súper bonito, tío. Seguiría por la playa, eh. No obstante, seguiría por la playa como un energúmeno, pero prefiero irme por otro lado. Ahí hay, eh, Cuando carga el mapa, darme una bajada de FPS ínfima, pero es normal. O sea, estoy cargando un mogollón de texturas en el juego. Espero que no me vea el bicho, tío. Se está cheto, en verdad, eh. El bicho se está chetísimo, gente. O sea, lo que me gusta del juego es en plan, y yo, toma, eh, estás aquí, empiezas aquí, ya, haz lo que tú quieras. Iglesia de Elets. Eh, en una mesa eh, de forja puedes gastar eh, runas y piedras para refuerzar tus armas. En algún punto eh, de las tierras intermedias puedes conocer un herrero que refuerce aún más tus armas. Qué guay, o sea, el típico herrero, ¿no? De Dark Souls, recoger objetos, ¿vale? Piedra de forja. A ver, reforzar a. Nada. Necesita objetos adicionales. Dime, campeón, Alex. Qué guay, o sea, ¿qué, qué, qué NPC es este, tío? ¿Qué eres, bro? ¿Qué eres? ¿Un puto no muerto de eso? ¿Eres un sin luz? ¡Welcome! Parece que tiene un traje de Papá Noel, tío <risas> puto bubonero, tío, el juego Veo que eres un cirlus. Sí Yo ¿Yo puta? Kale, tío De alta calidad, me encanta Tiene un rascador ahí, tío Vale, comprar, ¿qué me, ¿Qué me ofreces, tío? O sea... Vale, ropas es que no, ni de coña. Esos son hechizos, no. Eh. Ruinas de post. vial Ah. Ok, o sea. ¿Tienes hechizos, tío? O sea, no, ¿no? Ni de coña. Eh. Kit de reparación. Mm, manual de. de guerrero, no, manual de misionero. Vale, voy a pillar kit de reparación. Ok, eso sí. No tiene ninguna llave, no, por lo que veo y tal. Así que vamos para adelante, ¿no? La verdad es que.. Eh, quién está F. Literal, campeón, pero es eso, o sea Al resto del mundo no le importa mucho, campeón Pero are, date cuenta, Ceod, muy buenas tardes Que en algún momento debía de pasar eso Obviamente, debía Ya que es su territorio, ¿no? Literal, campeón Digamos que eres eh, de la E, clientela La que más aprecio Comprar, vender, marcharse, vender, bueno, vender, vender no Goodbye, for now, increíble Aquí tiene la primera hoguera del juego, tío, bueno, la segunda hoguera ¿Y cómo está el campeón Ceod? ¿Cómo va, por supuesto, este? Ey, Vienecito eh, con Flow, ¿ah? ¿eh? Con dice, hizo no que una guerra mundial y tengo un búnker de Si acaso, hay que eh, repoblar. No, campeón, solo dudo que pase. Obviamente, pero que un país subdesarrollado, en este caso, ¿no? Como en Ucrania, básicamente, literal, eh, van a sufrir eh, tanto niños como, ¿sabes? Personas que no tienen la culpa por eh, problemas eh, demográficos. Llamémosle demográficos, ¿sabes? Literal. Sabía que podía subir aquí arriba o yo me estoy pegando el moco, tío. No, no, ni de coña. Qué guapo, tío. O sea, no me deja ni de coña. Ni de coña, ¿no? ¡Ah! Me ha quitado vida Ah, me ha quitado vida Increíble Nos importa lo mismo eh, Que a otros países de España Con Marruecos, la verdad O sea, cero, literalmente Pero es eso Porque falta humildad en el mundo Campeón Zeus Por eso Es como A ver, en cierto modo No es que esté Ni, ni a favor ni en contra Más que obvio Mi, mi punto de vista es neutro Pero es de decir que Las cosas siempre pasan Por una casualidad O sea, por una causa, obviamente No, papá Es eh, que se repartieron En mal terreno Después de la separación De la us Claro, campeón Pero por eso le corresponde O sea, y más con alguien ruso, es que es la cosa ¿Qué pasa? Eh, España con Marruecos eh, Que quiere bueno que quieren cortar, que van a cortar el suministro que hay Solo son intereses Si son intereses políticos completamente, campeón El petróleo, el gas, el agua, todo Que ahora mismo eso lo veo, el de Ucrania Claro, porque es lo que el Estado, o sea, lo que la televisión que La cabra se ha ido dando vuelta. La madre me parió Eso es lo que el Estado quiere que, que, que, que piense la gente no Que le importa una mierda eh, A la ONU y la OTAN eh, Si entramos en gorra, eh, con ellos Si sí, eso sí, es normal Ah, eso eh, ya lo sabía Estados Unidos está Armando eh, a Marruecos, de hecho O sea, pero es por eso también Es que, no sé, pienso que son conflictos Muy triviales, simplemente por un Beneficio económico muy grande tío. Eso toca las pelotas al máximo exponente Es duro, es bastante duro eso Wow. Baja FPS ahí Creía que Marruecos nos iba a tirar bombas ¿Te imaginas? No, hombre eso no, pero simplemente son tratados comerciales Porque los payasos quieren eh, de vuelta eh, las penínsulas Sí, vamos, pues, se van a comer lo que vienen siendo los mocos Pero por de demografía, básicamente Es ridículo eso, tío eh, Esa puta calavera, tío ¿Significará algo? Sí, tío ¿Qué me dado? Runa dorada Increíble Más pesado es, eh, que los delatan eh, con el oro Madre mía, eso sí es cierto, ¿sabes? El oro de los, el oro de, de los españoles, tío. El oro que robó los de España, ¿no? Cuidado, eh, no llames. Eh, no, no, no, no llames a los pisigodos. Puto pisigodos, tío. En verdad me molaba mucho esa etapa de la historia, Feo, eh, te lo prometo. Me molamos yo. tío sí, o sea, el juego tiene tanta. O sea, tiene tanta tío. Y qué guapo, tío. O sea, me mola, me mola muchísimo, tío. Precioso, ellos. Eh, o sea, lo prometo que es precioso, tío. Puto juego, ¿eh? Espera un momento, campeón. Espera, espera. ¿What? Entonces los romanos eh, pueden venir y los Señores, España antes fue Hispania Antes que sois, antes que sois míos Nada, pero es por eso, o sea, algo que ya prescindido tanto en el tiempo Tampoco tiene mucho sentido Si el oro, eh, no, eh, lo robaron Los putos franceses, claro, o sea Que es así, ¿no? En verdad, la historia siempre pues, Te trata de dar una enseñanza Campeón C10, la casilla <risa> El oro robado, no se lo queda a nadie O sea, bueno, se lo queda a los franceses Pero para que vean, ¿no? Cómo puede llegar a hacer las cosas, ¿sabes? increíble Italia pasa eh, a ser eh, Roma eh, Porque les apetecía eh, volver al imperio Madre mía, o sea, terrible locura eh, Vale, esta vez no voy a coger por aquí Eh, bro, otra mierda esta, tío Tío, ¿cómo coño? Ahí va Ronaldo, nada, me flipa, o sea, me encanta Sé que obviamente no es un juego que Ya me entendéis, un juego que solo le va a generar a los grandes El maldito del ring Pero necesitaba jugarlo, es más que obvio no necesitaba jugar, tío O sea, es precioso este juego eh, Pienso que le voy a echar muchísimas horas eh, Tanto dentro como fuera de directo Tío, quiero matar al bichito ese A ver qué me da Pero no, no puedo matar O sea, de una Su puta madre, ¿eh? Increíble, el maldito el del ring, tío Está muy bonito, ¿eh? eh esto lo puede romper, tío O sea, de una A ver No, no, ni de coña Voy pillando todo Ah, pero fue un. Ah, son, pa, son pactos al fin y al cabo, ¿no? O sea, de una. O sea, literal, está hecho para eh, o salvaguardar guardar la distancia y que nadie pierda nada, ¿sabes? Territorialmente. Aquí va a llegar eh, la guerra en eh, lo económico. Eh, si no, eh, metemos. Aquí, campeón, aquí ya está. O sea, imaginarse, yo qué sé, antes cuando yo era pequeño, cuando estaba ahí, incluso las pesetas. Muchos de vosotros no estáis nacidos, ¿no? O sea, yo era muy pequeño ahí, obviamente, muy, muy, muy pequeño. Tío, pues yo con, ¿sabes? Con un duro que se le llamaba campeón, campeones, básicamente compraba 20.000 paquetes de patatas. Pero es que ahora, ¿sabes? Literal, con un euro te da para mierdas, tío. Y esto, examinar. Eh, guía y guardián para aquellos que regresan a las raíces, tío. Súper guapo. ¿Qué me va a decir? ¿Qué es eso, tío? ¿Lo que hay ahí abajo? ¿What? Me voy una media hora eh, y vuelvo sin problema, campeón al pobre. Espero que vaya bonito. Y un mega abrazo, leñé. Después nos vemos del tirón. Ya, si no, metemos en guerra ¿eh? En Marruecos puede atacar eh, a la península Nah, no creo que hagan eso Eso no Porque les saldría eh, peor, ¿no? Obviamente ¿Qué cojones son estas cosas, tío? ¿Otra puta calavera? Tío, tío Debería haber... La madre me parece Esto es un cliché wow, Para pa partirte aquí la casa ¿sabes? En plan, partiendo esto Ahora Coño Vamos a ver qué cojones es esta mierda, tío Qué guapo el combo Hostia Hermano, qué guapo el combo, guapísimo ¿Qué coño me dará el bicho este? Es un crustáceo, tío Es un maldito crustáceo Este combo es, es god, eh Hostia, bro Super god Qué guapo Increíble ¿Quién coño? O sea ¿Cómo te matan? Matando a estos bichos, tío, o sea Pobrecilla la persona que haya pasado por aquí Y haya muerto, eh no te pudiste esperar hasta mañana. Ni de coña campeón, que Sensei, serio. Y encima que era eh, básicamente, ¿no? En plan, el día oficial de la salida del juego. Ayer lo jugaron todos los streamers grandes. Muy buenas tardes, gachón. ¿Cómo estamos? Y como, por supuesto, este hey, gran vienecito con flowa muyño Además que eh, el server de Minecraft todavía. La pobre Nicole no ha hecho más nada. Porque ayer estuvo toda la noche. O sea, estuvo hasta las uno y pico de la mañana. Conmigo. Viendo si funciona. Si daba lag o si no daba lag. Si daba lag o si no daba lag. Y literal, esto será un juego muy guapo, campeón de Galaxy 6 Pero desafortunadamente, es muy a mi pesar, solo generará para la gente grande Ya me entendéis por dónde voy O sea, es triste, pero bueno O sea, que el juego está arriba, no quiere decir, por supuesto, en este caso Que vaya a generar follow, es algo triste eso Y luego salió ayer el Hill, a de perro Eso estoy diciendo que, por favor, que Rusia Pare con Son políticos basuras, campeón Vale, el man ese solo hace reformas eh, Las deja impuestas para tres días antes de que su candidatura eh, finalice Básicamente dejarle el marrón a otro Literal, ¿eh? Bueno, y ahí, fiesta de carnaval y me disfracé de... Eh... ¿En serio, Gachón? Angali-sensei, ¿no te iba a disfrazar de wins? Al final... Eh? La madre que te parió, ¿será, Gachón? Qué cabrón, tío, diminuó, válido, ¿sabes? Con el tobillo todo reventado el pobre ¿Cómo llevas el tobillo? Por supuesto, campeón, Angali-sensei Me cago en la leche si ¿alguna vez te le pego una bajada de FPS así normal, no? En el juego Tío, Me, me podría... Uf, me podría acostumbrar, va a decir A nunca no, no, morirme, ¿sabes? Qué guapo, tío Nada, nadie se disfrazó, aparte de la chica Nada, que claro, veía un poco tryhard, ¿sabes? Ese es mi disfraje para el martelol, en serio Qué gachones, tío Yo hace mucho tiempo que no recuerdo La última vez que yo me disfracé, ni de coña Estos que son como zombies, tío Son zombies, bro ¿Soy zombies, no? Bienvenidos en los muertos Dios, rotísimo, gente Qué guapo, bro Increíble eh, Huid de mí, tío O sea, os doy miedo o algo, lo siento Guapísimo A ver, se nota que son de mierda Se nota que son de mierda Bueno, en teoría iba en traje Pero como eh, no tenían pues nada O sea, pero coño, de putada, sabes lo que te digo Papá, el mío eh, es Es eh, Los increíbles eh, Yo estoy escayolado lo, lo sé, leñe Pero es lo que te iba a decir, ¿sabes? En plan, vas a salir incluso campeón Alex, seca LOL en carnaval, ¿eh? Increíble, me ha quemado la cara, tío, hijo de puta, ¿no? ¿Será, concha, su madre? Increíble, un amigo se disfrazó de... ¿En serio? <risa> madre mía Con qué mulo de los pelos de la vara Se supone que eso es algo eh, totalmente tipológico, ¿no? De ellos, madre mía Por cierto, eh, al final hice eh, lo que eh, me dijiste en eh, eh, Sensei, ¿el qué? Solo he pillado una firma y es la de Wendy No he podido eh, ninguna más Qué gacho nada pero bueno, está gracioso Eso sí... Realmente no voy a salir en los carnavales. Ah, ya yo, digo, son muy tryhard Mejor reservar vuestras fuerzas, realmente Por lo menos Qué guapo que es un puto mundo abierto, tío, lo prometo Qué simpático es eso, loco O sea, me parece la polla Es como, empieza por donde te sale el nabo, ¿sabes? Y, y ya después, si eso, te das cuenta de que por ahí no era Mmm, 20% completado Mmm, nada, pero se puede Realmente se puede Lo único que después se queda ahí en las cayolas totalmente guarreadas, ¿sabes? Es la gracia, ¿no? De las escayolas eh, voy a ir pillando más cosas, tío O sea, de hecho O sea, si Supongo que después Las podré llegar a caracterar O sea, a hacer algo, ¿no? Al fin y al cabo con ellas, ¿no? Pienso Ese girasol, tío Está ahí como muy... Vale Girasol dorado dorado Maldito, tío O sea, estoy flipando con el juego A ver eh, Siendo ella Es un 75% para mí Qué mono El de ring es el Dark Souls eh, De los Dark Souls De los Dark Souls Completamente campeón a Kali Sensei Pero es lo que me mola, tío O sea Sé que este juego... No va a traer un montón de follow como si hubiese empezado hace una hora ya el Minecraft. Habría aquí, o sea, ¿cuántos somos? Somos nueve, somos ¿no? Pues si estuviese jugando al Minecraft seríamos ya 20 personas, casi 30. Literal, pero es la cosa, tío. realmente también hay veces que necesito también streamar algo que a mí me mole, de verdad. Ya me entendéis. En plan, no quita que no me guste el Minecraft ni de nada de eso, pero me da un poco de tirria, tío. En plan, joder... La piña debería, ¿no? De darle más, a, más aprecio a un juego. Acaba de salir, no a lo típico que jugaría un niño rata. O sea, puede que ni lo haga por eso. O sea, literal. Porque ya sabía, yo sabía que había como un 85% de probabilidades de que este juego le pasase lo mismo que a cualquier otro juego que no lo juega. Eh, Choca, Rubius y ya me entendéis, ¿no? En Canegro. Por decirlo de algún modo. Y ya está. Es duro eso. Pero bueno, no sé. Anyway, es increíble, ¿no? ¿Cómo estamos, eh, ya campeón? De Kill eh, Taker. ¿Y eso? ¿Cómo estamos, campeón? Eh, me está pegando algo. La madre me parece. ¡Ah, me creí que tenía el escudo! a concha su madre. Poño. Madre. He matado al boss eh, del caballo del principio y, y me ha dado su lanza. ¡Qué guapo! Pero con el caballero dice. Qué chulo, yo, yo todavía no lo he matado, Balta Todavía no lo he matado, o sea, literal Me pegó un toñazo así de uno y me reventó antes Y digo, mm, eh, bueno, vayamos avanzando un poquillo <risa> Pero es lo que me mola, ¿no? Realmente también o sea, de, de leer del ring En sí, que puedas llegar a jugar como tú quieras Eso me mola muchísimo, en plan que no se rija por El típico primer final boss De Dark Souls 3, Dark Souls 1, ¿entendéis? O sea, el puto, eh, ¿sabes? El pibe, el puto arzobispo, está todo guapo eso Yo me he cargado eh, al gigante, Balta Y como has visto antes a los... Lo diré, coño Son pulpos, tío Es que no, es que Bro, está roto, tío Ese bicho está roto Son pulpos, tío Increíble Bueno, a ver Te dice que es un pulpo Yo no sé qué es Pero parece un pulpo Está guapo, en verdad, eso Me mola la variedad falta de, de bichos que tiene Me parece muy llamativo Y atractivo al mismo tiempo O sea, a la vez también Que increíble Es decir Bro, qué más dado oh? Qué guapo Que puedas cargar Todas las putas gemas Estas de alma O sea, increíble Increíble Bueno, no se llama ni gemas de alma Se llama básicamente O sea, eh, hoja reluciente mágica Qué guapo, tío Qué guapada, loco Bro Vale O sea, lo peor de todo es que no te da ni un puto objeto O sea, los bichos estos Puede que haya hasta otro, tío O sea, no me fío para nada, ¿eh? Malditos eh, Grenlin de mierda Vale, nada ¿Qué, qué, qué, qué, qué? Camino oculto más adelante Camino oculto más adelante, ¿eh? Increíble, yo he matado eh, al jinete del principio, el perro del infierno y eh, al hombre rata y al otro que no me acuerdo el nombre, al hombre rata y el hombre rata. <risa> me cago en la madre que me parió, tío. Qué gracia eso. Me cago en la puta, tío. Qué guapo, yo, yo aún no, O sea, solo he matado al gigante ese como Mucho y al pulpillo, ¿sabes? Qué gracioso, tío, qué guapo Es lo que me mola, la variedad de voces que hay Mentiroso más adelante, vale, es una es un camino sin, sin salida Ok, qué guay, tío O sea, qué guapo es. el puto hombre el rata ese Me llama la atención, aunque el perro del infierno ese, ese no lo he visto yo todavía O sea, es que me he metido por aquí, o he venido para, para esta Dagon eh, Balta, Y no tengo ni idea si es por aquí o no en el o Bueno, uf, vale No en el juego en sí, ya me entiendes, ¿no? En plan, aunque lo vamos a poder hacer como queramos Eso es lo guapo que tiene el puto del ring, la verdad O sea, me flipa por eso estaba detrás mía, ¿no? No estaba detrás mía, yo? parecía que había alguien detrás mía Bro, increíble eh, Si le di aquí, cuidado, ah, vale, ya le di antes No, o sea, sí, he subido aquí para nada Joder, puta, tío Puto bicho Qué guapo, tío En verdad, me mola mucho Valtar, el puto el de rey Me está gustando un montón, la verdad, me está flipando Y eso que llevo una hora, o sea, no llevo nada <risa> No llevo nada, tío Obviamente lo jugaré mucho offline Yo es eso Sé perfectamente Y sabía Es, es algo que, que ya lo tenía no En mente a Solo te pegas cinco lados Lo tenía en mente Que este juego no, no crea followers Está claro Pero sí que me crea Mi satisfacción personal De meter un juego Que también a mí me apetezca De vez en cuando o sea, Y yo Estoy empanado gente Ah que este es el de los cuchillos Buah este ataque está roto bro Está roto Me mola eh, Creo que me dejé esa flor O, o sí ¿no? Sí Violeta, eh, sepulque, Sepulcral De puta madre Bueno, ha sido Esa bajada de FPS A ti también te da falta La bajada de FPS Puede ser porque también Claro, estoy en directo o sea, Realmente Puede que de ahí Esté pillando un poco de, Ya me entendéis, ¿no? De, de, de rollo, ¿no? Pero después lo configuraré mejor O intentaré configurarlo mejor Mejor dicho eh, De una, ¿no? Te recomiendo que sigas eh, La luz eh, Al principio Para desbloquear la montura La luz al principio Entonces me voy de aquí ¿Valta? ¿Va ¿No? no he visto la luz Voy para afuera O sea, eh, acabo de, de, de entrar Vamos, mira si sí, te me, me, me pillas a nada más entrar. Pues a mí repito, Sarai, es que mañana te lo pases bien y, y desconectes. Que te lo mereces, coño. Ya me jodería. O sea, después de tanto traje jadeo también que siempre te metes, eh, realmente, porque incluso con y estoy deseando que vuelvas a tener ya la afluencia de volver a hacer stream todos los días. O sea, literal, porque sé cuando alguien vale para entretener Y sé cuando alguien también, por supuesto, puede llegar, ¿no? A ofrecer ese tipo de satisfacción personal eh, Ver que cada vez tienes más personas en el canal, ¿sabes? Realmente, eso para mí es la clave Y es muy importante Pero ni te preocupes, ¿sabes? Ya me jodería Todo lo malo fuese eso, Sarai Lo importante para mí, principalmente, mañana te lo pases genial Vale Dios, Dios, Dios, Dios Está muy roto el mago, gente Bueno, el mago A ver, Bartas me ha dicho que no es un mago lo que pasa es que luce como un mago, gente A ver, en cierto modo Qué guapo, tío Qué guapo el puto ser de movimiento, hermano Bro, rotísimo, tío Guapísimo, gente Super guapo, bro hey, Increíble, tío Vale, talismán eh, con dragón igneo Guapísimo, primer boss Super guay El Hombre Rata Apodado El Hombre Rata ¡No! Ey, coño, quiero luchar, ¡Ja, ja! La madre que me parió Gente, se viene, ¿no? Un de chocolate y un el snap variado, qué rico, macho Anda que no Me cago en la leche Está demasiado roto esto, tío O sea, fuera coña Está rotísimo, gente Está rotísimo ¡Está rotísimo, bro! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Praise this, my friend! Amazing Y qué rico, un, un, un mudo de chocolate Yo creo A ver, pues campeón, esperemos que esté Por supuesto en el modo también de arena O sea, no estaría mal realmente, cierto modo Y a ver eh, si puedo irme hoy a casa de mis abuelos Porque mis abuelos están eh, con fiebre Y eso, campeón, o sea, habrá pillado frío o algo Los pobres Si, eh, si se encuentran mejor, igual voy Espero, campeón, que por lo menos se encuentre mejor Si no, mete el telefonazo tú, que estás en casa, ¿no? Solo, ahora mismo, métele un telefonazo, campeón Y pregúntale a tu a abuela tu abuelo ¿Cómo se encuentran? Leña. Eso me parece siempre, ya sabéis que tenéis que priorizar Me encanta que se pueda romper todo esto, tío Eso parece, Esto parece la higuerita, compadre, ¿eh? Míralo, ¿eh? Míralo, tío Mira a la higuerita, compadre Aquí viene alguien Hijo puta Este es el de la trompeta, ¿no? Sobre todo Qué guapo. Saeta, qué coño. Qué guay, tío. Qué guapo ese golpe, hermano, eh. Qué guapo ese golpe, tío. Espera, Sergillo. Eh, mi eh, mira stream, papá. Eh. Putin, eh, está haciendo de las suyas. Qué gachón. Voy de una, dame un nao en segundo, que me quite el medio, A los dos o tres. Vale, que la esto, que la hago así en plan. Por hablar, compadre. Si es que tengo la boca muy grande, eh. O sea, tengo la boca rápida, compadre. Es que, es que de verdad, es que de verdad, compadre. Qué <ríe> en su puta madre. La concha de tu madre, bro. Nada, nada, nah. y sí clapeado. Hostia, no tengo más magia. Oh, happy basta BASTAK. Normal. Wow. Eso está un poco mal. Eso lo mejoraría. Vale, ya no me viene nadie, no. Voy. Qué Grande ese Sergillo ¿Qué le estás haciendo a Putin? Eh, Putin, a mi stream. Eh. ¿Te, ¿Te imaginas eh, a, a Steam, eh? ¿Te imaginas que por eh, matar eh, te da eh, su vestimenta? Yo creo que sí, campeón Jeffrey. Habrá ese tipo de, ya me entendéis, de, de, de, de, de rollo. De decir, pues vamos básicamente, ¿no? Eh, a, a pillarlo. ¿Ha recibido eh, un, un regalo? ¿Eh? ¿En serio? ¿Hay un juego de Putin? Muchas gracias, Sergio. ¿What the fuck? ¿Qué coño? ¿Ha recibido un regalo? Putin Life. ¿Pero qué? Eh, pero, yo pensé que se había cambiado solo. Puto Sergio, ¿pero qué? ¿Qué fumada? ¿Qué coño? En serio, qué meme, gacho. Muchas gracias por el mega el juego y yo lo jugaremos mañana de una, ¿sabes? Si estás leyendo esto, es una señal de aviso. Únete al bando eh, y no te vayas al lado oscuro. Eh, cualquier traición, eh, será castigada. Eh, Rusia no, no puede permitir topos, eh. Abrocha el cinturón. ¡Lol! <risa> pero de verdad, que qué grande, muchas gracias. Eh, Putin Life es un juego que te permite sentir no solo como, eh, como el líder de la Federación de Rusia, eh, pero tal vez eh, el señor de todo este mundo. De robar, eh, eh, robar, robar, robar, estabilizar, ¿eh? Hermano, eh, yo creo que si sí me tengo un cacho de. de, de, de pues me tengo una bomba, ¿no? Literal, ¿no? Hermano, qué meme, yo, qué coño, un juego de putis, loco. O sea, Sergio si después muero te vas a tener que hacer responsable del canal. Yo no digo nada, ¿sabes lo que te digo? Si mañana sale la noticia, Yamontino, cabrón, putero, ¿sabes? Murió por una bomba de destrucción masiva eh, producida por eh, la URSS, eh, es culpa tuya, ¿vale? <risa> qué coño, tío, qué puntazo, what the fuck, puto Sergio tío. Fuki Sergillo, muchas gracias, gacho. Es ¿eh? la polla. El otro juego sí lo streame, ¿eh? O sea, coño, me cago en la leche. Espérate, el Dead este, ello. Ese sí lo streame, casi lo tengo fuera eh Casi lo tengo fuera Este que me regalaste, hombre, el de las pollas ese no puedo streamearlo Pero el otro juego sí que lo tengo casi casi hecho Tío, y esto de la biblioteca, coño, coleccionable La madre que me parió, tío Ah, ah, ah. where is what is, tío, where is Where is that Ah, la madre que me parió Tío ¿Dónde está? Bro, me estás El sin, el sin, tío, el sin me pareció chulo me pareció bastante, bastante chulo. El de las pollas no puedo streamearlo. Eso no me, me banean del tirón, supongo, ¿no? Y se ríe. Está de parte de Putin, gente. Lo sabía, ¿eh? Yo os he dicho eh, que tengo eh, espías en todos lados. ¿Será cacho? Putin gigomón, ¿eh? Lo secuestramos y le sacamos los órganos para venderlos eh, por, eh, por estar. Eh, de parte de un traidor asesino. El de las pollas la polla. O sea, nunca mejor dicho. El de, el, ¿Cómo se llama? El, Gamb el Gandins. Gandin. Gandins, tío. Es gra muy gracioso el juego ese. Muy complicado, hermano. Se, se lo enseñé yo a Nicole. Eh, jugándolo y apaga lo quieres eh, y haces esta noche stream eh, con el juego de Putin o sea, me parece gracioso la cantidad de juegos eh, simulator que han salido este 2022 y eh, yo lo juro, eh. Sergio y Lobos y Morbid y un montón hermano, o sea, literal wow, bajaba FPS el Gambis eh, los trimé eh, a gente ese no no, eh, no por pero el, el, el Gambit no, no es el campeón eh, tiene un nombre el, tiene un nombre raro o sea, como japonés no, no, Sergillo, gracias eh, Que bastante eh, me eh, está tocando los cojones Putin <ríe> Pobre, pobre Morbiz, tío No salen pollas eh, A ver Salen pollas, campeón el juego Literal, el juego de Sergillo, sí Está tirando eh, todo el mercado abajo Y lo que le queda A ver, supongo que también mmm, Tendrá parte de ahí De la economía sumergida Morbiz, caso, ¿eh? Literal, ¿eh? Fará coña eh, Tiene que tener ahí dinero metido Tal cual, vale, ya sé cuál es. Sí, sí. El, el que coño tiene un nombre Gandin. -Gand Gandin. No el Gambin de G2 ni nada de eso. Eso no. Pero tiene un nombre guapo. Ganshin. Ganshin. Ganshin era así. O sea, ese juego no lo estimé nunca. Porque es que no puedo. pues se un cacho de polla ahí en medio de la pantalla. Está guapo, verdad. Es muy difícil. Es como un runner, ¿sabes? Ese rollo de juego me mola muchísimo. El Gachi, eso, Gachi. Ese eh, te está baneando. No termina de decir su nombre. Y está es ultra mega baneado. O sea, y te va a ver cuando. Sigamos creciendo, sí, supongo que sí. Pero ahora mismo, o sea. Podría llegar a jugar eso como cualquier otra persona, obviamente, pero obviamente me arriesgo a que la polla esa no, no revienta. Literal, fuera de coña. No me meto aquí todavía, ¿vale? O sea, yo supongo que eso. Voy a ver si aquí puedo robarle nada, ¿no? Qué bonito está el juego, tío. O sea, espero que lo estéis gozando. Obviamente este tipo de juegos, como os he dicho, no genera, eh, pero para mí son muy, muy importantes, tío. Muy, muy, muy importantes. Muy importantes. Realmente son obras de arte. Que las valoran pocas personas y en Twitch se ve solo si lo juega Rubiu. Eh, ya me entendéis. Que lo juegue Chuzo Montero. Eh, y que tenga personas. Me callo, ¿no? Porque Chuzo Montero se lo merece. Ya que representa a Dark Souls. Pero hay otros creadores de contenido así súper grandes. Ya que lo juegan por viralidad. Y porque están aburridos y no saben qué trae a su canal. Obviamente, después de tanto tiempo. Y se nota. Que a lo mejor no son diestros. Ni se saben. Bueno, ni saben el lore. ¿eh? Ni saben una polla de lo que es Dark Souls. Eso es horrible. He mirado en mi biblioteca de Steam y tengo 11 juegos de Putin, es diferente. ¿En serio? ¿Y eso? La madre que me parió. Pero ahora caso, o sea, madre, madre mía, el desarrollador el juego de Putin, ¿sabes? Ahora mismo se estará poniendo las botas, ¿sabes? En plan, wow, es mi momento, gente. Es mi momento. Qué gacho este Sergilles, tío. El Warfare estaba jugando los otros días que era, ¿una paranoia? O sea, es que era como el War of tan ese, pero más mal todavía. O sea, malísimo el juego ese. Dios mío. Increíblemente malo. Ayer creo que era sí, ayer. Malísimo el juego, tío, lo prometo. Yo estaba diciendo un planillo, pero si parece un Evo hampire el Empire, mira que está guapo, ¿sabes? En plan, flipante, tío. Qué guapo el puto. Puto eres del ring, tío. ¡Eh, A ver, si me disculpa, si me disculpa. Acá dicen Sensei, muchas gracias, campeón, por eso me he tardado, macho. Me cago en la leche. ¿Cómo hay ido el valoranto? A este primero, gente. Y ahora para atrás. Muchas gracias por esos bits, tío Qué cacho Al puedes like, online Es un, donde un puedes donde RPG. Puedes crear tu propia historia. Literal Así va el maldito eh, el, el ring, campeón Increíble Vale, voy a dar a abrir Increíble ¿Cómo que no puedes jugarlo? ¿Y eso? Espadón de juramento Córrete tú En las tetas de la waifu Increíble ¿Por qué no puedes jugarlo, Nacho? ¿Y eso, mi hermano? Tan tiene en la RAM se me está.. eh... Se me está reinstalando eh, por el upgrade ¡Ah! Pero coño, te lo dije esta a a Anoche te lo dije, coño. Incluso tú me lo dijiste, Juan Huevo. Me dijiste. Papá, hay como una actualización que me acaba de salir ahora cuando compraste el juego. Que yo no la tenía ayer. O sea, literal. Me cago en la leche. No, no... Bueno, sí, a mí me tardó un poco, ¿eh? Me tardo un poco, ¿para qué mentirte? Me tarda un poquillo. Gente, ya saben, cuando juegan a Elden Ring, el del el looten estas cosas que te dan cosas chetas. Pero eh... no sé qué pasó. eh... No sé qué le pasó al stream. Se ha rayado. Puede que eh, te haya pasado lo mismo que a mí, que se me paró solo el juego. O sea, en plan, la descarga. Mayal. Increíble. Bueno, vamos a equiparnos. Tío, se ve es muy bonito, tío. Se ve es muy bonito, tío. Se ve es muy, muy bonito, tío. Nah, pero hoy lo, lo juegas, ¿no? O sea, o tan lento al internet allí, Nacho. Ya me jodería, ¿no? Gracias, campeón Kari Sensei, por eso me tío. Muchas gracias por vivir este juego de una manera única eh, con nosotros. Lo prometo que hoy sí, sí tenía que jugarlo, tío. Os lo juro, ¿eh? Digo. <risas> Saper. Que gacho. Dark Souls. Bosses ultra difíciles. Dark Souls. Mejora tu equipamiento. Dark Souls. Dark Souls. Increíble. Fuerza. ¿Pero qué? Muchas gracias por eso, Vitardo, campeón Akalesen 6. Espero poder testearlo ya. Sí, yo creo que hoy sí, de manacho, ya me jodería. Que gacho. ¿Y ¿Cómo está ahí, o campeón? 6? por supuesto, con eh, el balonanto. Supongo que luego le puedo llegar a dar, pero os lo prometo que lo que me apetece es sinceramente es jugar, tío Hombre, Sergillo <risa> De una De hombre, ya me jodería Además, hoy, tío eh, Hermano, ¿esto qué ¿Les ¿Le favorece o no les favorece a las tías? Sí, más o menos, ¿no? Ahora no le veis las tetas, pero entonces ellos no les favorece tanto, ¿no? A ver, así Uy la madre me parió. Así, ¿no? Así está bien, gente, ¿no? Está un poco plana, ¿verdad? Es que, ¿sabes? Es lo que hay <risas> la que hay, nada, nada, nah, es que esto es muy feo, tío, más cara de hierro, ¿sabes? Vale, rueda más o menos, ¿no? Más o menos qué, o sea, rueda más o menos qué. A ver, no rueda mal. No tiene tetas, no tiene, no tiene. Bueno, eh, no tiene, que gacho este serillo me encanta. Bueno, españoles, eh, eh, españoles uno pidiendo eh, el ISTA, otro durante toda la partida eh, empezamos en un uno de 6 perdiendo y quedamos 13-2 ganando. Las cosas de las partidas normales, campeón cara, Es en serio, la verdad O sea, pff, yo, ¿por qué te crees en un juego partida normal? <risa> literal, no lo aguanto, tío No aguanto la poca seriedad que tiene la gente a la hora de jugar una partida Es imposible, me, me, me explota la vena horta, eh. O sea, literal, me revienta el cerebro Lo odio eso, tío A ver, será yo que soy un flipado Y todo lo veo de una manera súper competitiva Que sí que es verdad hay, hay razón, hay, hay razón Fragmento de ruina Pero odio eso yo, la gente se lo tome como a chimichanga, ¿no? En plan, sea un papa frita, tío Solo odio, tío. Yo no juego el este porque aún eh, no tengo level eh, para eso. El Ranked Campeón va a ser una, una desgracia cuando entras a jugar Ranked. <risa> Madre mía. Una desgracia, vamos. Te vas a dar cuenta que es e incluso peor que es una partida normal. 300 veces. Vale, los carros estos hay que lootearlos siempre. Siempre, como os he dicho. ¿sabes? Tirón, y no sé, esos son tirados por gigantes, creo, en el tráiler, ¿no? Realmente, creo. Seguimos la luz como dijo Barta El gachón, ¿sabes? Aquí lo tenemos La hogueriña, el, la hoguera de este El del RIP, bueno, de, de este Dark Souls, El del RIP, obviamente es así Así que voy a descansar a ver si puedo subir niveles, ¿no? Yo unas eh, cuantas jugadas y no gané ni una de, Ah, de rank, ¿eh? en serio? Ah, porque sí, es cierto, tienes que jugar 10 partidas Y ganar 10 partidas Me vi con un amigo, disfruta campeón eh, Y luego, por supuesto, de, de, del Fortnite, ¿no? Del tirón, campeón Me cago en la leche, luego nos vemos Un mega abrazo Voy a tener que cerrar eh, todo para que vaya más fluido, papi. Ni te preocupes, leño Ya me jodería, Nachido. Lo entiendo perfectamente. Además que si te vas a tomar el día de, de chill... Eh... Uy, es es increíble. Qué guay. Si te vas a tomar el día de chill, Nacho, pues más que obvio que tienes que descargarlo cuanto antes, ¿no? Aumenta el daño y la velocidad. Eje, ese Jeffrey, ahora, ahora le, voy a, le voy a meter. Está guay, en verdad. O sea, la espada esa es de fuerza ahora. O sea, tengo que darle. Te veo y eh, luego eh, disfruta. Muchas gracias, Nachido. La verdad es que estoy flipándolo. O sea, voy por dos orillas. Sé que es más que obvio. Que yo ahora me pongo a jugar cualquier otra cosa. Hostia, eso, hermano. La marca del dragón. La nueva waifu, hermano. O sea, la nueva, la, la nueva waifu, compadre. Es tarta de fresa, ¿sabes? Le, le hemos apodado tarta de fresa. Guapísimo. y, y súper guapo. ¿Has oído hablar de las doncellas del dedo? Hostia, del dedo, amigo. O sea... Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Madre mía. Sirven a los dos dedos y ofrecen... Two fingers se ofrece enseñanza. Sí, eh, ayúdalo sin luz. <risa> yo no digo nada. Eh, yo puedo serlo eh, para ti. A ver, esto es una aventura lésbica, ¿no? Transformaré tus runas en poder. Gracias. Y te ayudaré a buscar el círculo de Eden. Increíble. Saber. Es que. Blanco y botella, Nacho, te parece eso. Yo quiero mampache voladores. Sería la caña. Sería la cañísima. Hasta el pie del árbol eh, áureo. Vale, por supuesto, coño. Increíble. Está decidido, pues, eh, invócame por la gracia y eh, transformar las runas en poder Vamos a ver si me puedo equipear la nueva espada, ¿vale? O sea, por lo menos para verlo Y una cosa más Está muy guapo, tío, ese NPC, tío ¿Te confío? Está anillo, eh Silbato de corcel espectral eh, Esto es lo que ha hecho Valta, ¿no? Creo, la montura, ¿no? Úsalo cuando quieras atravesar grandes distancias Sí, es eso, entonces y invocará a un corcel espectral. Eh, su nombre es eh, Torrentera. Vale, sí, es la paya del principio, gente, que nos encontró, eh. Torrentera, eh, te ha elegido. Eh, gracias. Gracias por darme a, al maldito bicho ornamentado. Así que, eh, trátalo con respeto. Por supuesto, coño. Eh, su, subir la. Eh, fuerza era, ¿no, gente? Deja mi mano se pose sobre ti. Eso es el momento. Vale, eh. Fuerza. Al 12, al 13, ¿no? O sea, vale, nada. Voy aquí. Voy a ver si me puedo poner la, la espada, ¿vale? Le tiro un momentillo Y ahora utilizo el sirvato, coño Vale, vale, voy Espada me deja, ¿no? Que falta, hermano, físico Ah, destreza, destreza y seis fuerza Vale, escala de fuerza y destreza, ¿ok? Fuerza y destreza Pues va, vale, fuerza y destreza de una A ver, señora, eh, Venga, vengase para acá Vengase para acá, quiero hacerle... Ya me entendéis, ¿no? Fuerza y destreza. A 16, compadre. Me pide un huevo, puta. Madre. Viales, me lo hizo hechizo. Eh, Ordenar cofre, hacer que pase el tiempo. No, eso no. Vale, vamos a ver si me deja. Creo que no. Sí. Vaya a redireccionar los frascos de, de estos para que me den más tiempo. ¡Ah! ¿Qué hace aquí usted, eh? Me va a dar todo el pavo, ya. Perdóname, te he estado poniendo a prueba. Hija puta. Me cago en tu muera Para comprobar eh, si sí es cierto que la gracia te guía Sí, mira mira mi el papo, mancho Y para ver si estás en condiciones de enfrentarte al reto que en, entraña. Vale Parece que mis dudas eran eh, infundidas Torretera no se equivocaba Con respeto a ti, Torretera es la cabra Vale, Torretera es la cabrita que le gusta la de la mozzarella al man La cosa que más que puedo hacer para guiarte eh, Puedo llevarte hasta la mesa redonda Ok, hasta ahí, ¿no? El lugar de ruin de, los, eh, de los campeones sin luz, tío, guiados por la gracia. Qué guapo, esos son los que vimos al principio del de el, el, el el, el, el trailer. Yo te guiaré. Deja mi mano, eh, se puso sobre ti. Suele ser un momento. Pero mira, el nota ese que va con una puta la ¿sabes? Increíble. ¡Ah! Se corrió. ¡Cum! Momento, momento íntimo, gente. ¿Esto qué es? ¿Como, un, como en el Sekiro un, un recuerdo o algo? Flip. Mira tal puto caballero zombie, ¿eh? Qué guapo, gente. Increíble. Logro desbloqueado, mesa redonda La mesa redonda es el lugar donde los sin luz se reúnen Guiados por la gracia Gracias a un pacto de no agresión Los combates están prohibidos en sus terrenos Esta regla estará activa Qué guapo, estará activa eh, Mientras se muestre el icono de la mesa redonda La mesa redonda se encuentra en algún lugar fuera de este mundo Y solo se puede acceder a ella mediante los sitios de gracia También puedes acceder a ella viajando, Ok Qué guapo y ese Raikun, el mapachito, ¿no? Qué guapo, mirate esto, tío. O sea, mirate esta puta mierda. Todas estas espadas guapísimas, hacha, guapísimo, gente. Nada, sin comentarios, tío. Del Ring, mmm, joyita. ¿Qué tal, bro? Tú eres un NPC entrañable, ¿no? Vaya, es una ocasión eh, excepcional. Eh, no recuerdo la última vez eh, que una nueva sin luz llegó hasta la mesa redonda. Muy bien. Como tu eh, superior, te doy la bienvenida. You welcome, my friend. You welcome. Aquí estarás a salvo Puedes bajar la guardia Ok, ok, eh. X, eh. ¿Qué me quiere? Que no me lo quite, ¿no? Así te mola más Permíteme un consejo como superior tuyo que soy Ok, tell me Increíble, eres una simple visitante de la mesa redonda Nada más Ok, me quedó claro, man Una invitada que aún eh, debe ganarse el, el sustento ¿eh? Price the sun, literal, ahí lo tenéis, campeones O sea, sí sigue sí, la línea espacio-temporal, ¿no? De lo que es dar solo en cierto modo Pero está increíble, lo prometo Está increíble Mírate este tío, ¿y tú quién eres, bro? Hola, debe ser eh, un miembro nuevo Ok, sí, soy yo Yo soy Neko Bueno, puedes llamarme eh, Diablos Diablos, El honor de cada casa eh, poco importa en los lares eh. Por cierto, eh, por casualidad no habrás conocido A, un joven, a una joven llamada la, Lania Es mi sirvienta, pero su carácter resulta eh, Voluble como el viento Solo hace falta quitarle los ojos de encima Un momento, eh, me cago en la leche Vale, ok, Liandra, ¿no? Se llamaba, hija de la Gran De eh, Aquí un troll, ¿no? Ah, tipo eh, rechoncho, ¿dónde? ¿No está el tipo rechoncho, puta? Qué guapo es o sea, hasta ahí arriba Puede llegar, o sea, ahí alguien ha puesto un mensaje gente? Hasta dónde puede llegar la, la peña ¿Qué te dice? Ah, punto elevado, increíble ¿Qué tal, campeón y lobo? ¿Cómo lo has pasado? Me cago en la leche jugando con tu amigo. A este man. Oh, veo que acabas de llegar. Mira la mesa redonda. Soy el clérigo eh, Corrigin. Madre mía. ¡Qué alegría, campeón, leñez! Enseño encantamientos del poder que no eh, fue concedido por, eh, por, los, por los dos dedos. Solo niños niño de mando, pero por un momento eh, yo he parecido uno. Ah, literal, campeón. Ah, hasta que, o sea... Yo, por ejemplo, en BFGA básicamente ya tengo tantas habilidades que ya me parece ridículo jugar al Fortnite. Literalmente. Soy buenísimo con el arco. ¿What? ¿Hay eh, una, una nueva campeona? No lo sabía. Sí, es una puta mierda, campeón. Personaje muy... No me entendéis. Muy skillet. La veo. Parece que sí. ¡Albricias! No para de dar en la cabeza con el arco en el aire. Sí, sí quiero aprender, tío. Estudiar encantamiento. Si me deja. ¿Qué me pide, bro? Ah, curación, curación inminente. Empuje, llama. Curar veneno, fortaleza. No tienes alguno normal, tío. O sea, sin de mago, tío. O sea, son piromancias, ¿no? Piromancias, tío. ¿Es neón del LOL? No, ese es Seri, campeón Otro personaje que es diferente todavía Es es un support Que es una puta mierda, la verdad Y claro, obviamente Como ya he dicho, el LOL eh, Trasciende mucho más, obviamente, que el Valorant Y eso hace que el Valorant tenga copy paste Básicamente de personajes, ¿no? Es la cosa Qué guapo los personajes de la... Y yo qué guapo este, loco No me jodas, tío ¿Qué quieres, tío? O sea, si te hago esa pose. Ah, la otra sí. O sea, no me acuerdo del nombre ahora, pero es como una. Es raro. Es un personaje muy raro. Qué guapo, tío. O sea, cambiar. ¿Puedo cambiarlo? Vale. Eh, el de grito del de, de, de señor. Este, voy a cambiarlo por el nuevo este, tío. O sea, voy a, voy a hacerle ese. ¿Dónde estás, tío? O sea, aquí. Voy a hacerle el mismo gesto a ver si tiene algún tipo. Porque está todo guapo, tío, el bicho este. O sea, fuera de coña. O okay. que mirarlo, ¿y? Toma, tío, tío puta. O sea, me hablas ahora, campeón. Me hablas. No me hablas, ¿no? No me hablas, tío. Límite, señor. Increíble. Súper guapo, tío. Nada, esto me recuerda a la clínica de Josefka, eh. O sea, literalmente. Bueno, aquí nos darán... Lori, ¿estas dos pibas? Comprar doncellas, ¿qué me da? Ofrecer una fera. No tengo fera comprar, ¿qué me da? Hostia. Ah, amigo, vale. Entonces esto me va a ir dando... Eh... Me va a ir dando, básicamente, ¿no? Supongo y entiendo la... las armas de los bosses, ¿no? O no. Nada, nadie de coña, ¿no? O sí. Qué guapo. Pilla Cali, eh, no la banearon, eh, soy top. A Cali top, campeón claro. Espejo trucado del poseedor, toma la apariencia de un cooperador, qué guapo. Por eso sí, lo único que tienes que jugar Cali con el a cali sí, campeón, tienes que ir con la build de tanque. No eh... a Cali es medio, es medio, pero se juega top porque la gente buena juega cosas anti -meta campeones. Entonces al jugar una cosa antimeta como una Cali contra, Que te digo yo? Un Darib o bien Notas no va a estar acostumbrado contra un Nasu. Llegará al punto en el que Nasu, por ejemplo, se farmea Cali, pero en el Liga muy muy duro.